Buenas noches a toda la gente que se está uniendo a esta transmisión Estamos en TikTok Y estamos en YouNow Buenas noches a todos Bienvenidos a este sabadito Donde ya son las 10 de la noche Y está pues eh, En una hora muy buena Para hablar de cosas paranormales Para contar sus historias de terror Y para hablar de este tema Que a muchos, a muchos les gusta a Muchos les fascina hablar de historias de terror, como cuando alguien va de campamento y de pronto hay uno que siempre cuenta las historias en la noche cuando está la fogata, uno de esos, de esos campamentos buenos que se recuerdan eh, es más o menos esta noche de sabadito. Imaginemos que hoy estamos en un campamento de esos y que vamos a platicar sobre historias paranormales. Sería bien, ¿no?, Estaría bien, solamente nos faltaría aquí la fogata y los bombones, el bosque oscuro y frío con sonidos de animales nocturnos y todo muy bien preparado para la noche de terror. Gracias a Luis Ramos que se unió aquí a la transmisión de TikTok. Bienvenido Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. En You YouNow, a ella también, bienvenido, ¿cómo estás? <coughs> Gracias a toda la gente que se está uniendo. También a la gente de Facebook, a la de YouTube, buenas noches. Alberto, Alindoro Quintero, saludos de Ocacoyagua, Chiapas. Ocacoyagua. Mía, buenas noches, saludos desde El Salvador, Liz Ramírez. Hola, ¿cómo estás, Miranda Peña? Ya me vas a llamar y me vas a contar una historia de terror, una historia paranormal que te haya pasado. Buenas noches, Bella Margarita, chicos, hola, Oxlack. Mía, bienvenida, Mía, ¿cómo estás? Saludos desde Pachuca. Saludos desde Panamá, amigo Oxlack, Vi el video del fantasma que, tumbo, que tumbó a la puerta, según un fantasma que había tumbado la puerta. Oxlack, déjame descansar los sábados. Dice Marcelo R. Un abrazo, toda la gente que esté trabajando en este momento y que esté en la transmisión. Pues le mando un gran saludo, un fuerte abrazo. Decirles que vamos a pasar aquí un ratito acompañándonos en el trabajo en el que estén si están solos pues aquí nos vamos a hacer compañía y si hay más trabajando pues bueno estaría bien para que más escuchen las historias que nos han mandado al whatsapp comúnmente la gente me manda cosas al correo o al whatsapp o a facebook historias paranormales y son las que contamos. O también me pueden hacer una llamada al WhatsApp y me las cuentan en vivo y en directo. William Contreras Vázquez, buenas noches Oxlack, saludos a todos. Y Luna también, buenas noches. Gracias a la gente que está uniendo acá en TikTok también, bienvenidos. Buenas noches, mi nombre es Oxlack, por si todavía no me conocen en TikTok. Estoy comenzando a subir muchos videos en TikTok, hacer transmisiones, creo que es una plataforma que no, no creo, más bien es una plataforma que en 2020, 2021 ha crecido muchísimo, seguramente es la número uno en cuanto a audiencia y claro que estoy en, en Facebook, en Instagram, en YouNow, en YouTube y en TikTok, donde estamos haciendo ya videos cortitos para toda la gente que le gusta el tema paranormal. Eh, es un tema que siempre va a caber en cualquier plataforma porque a todos nos gustan cosas de miedo, de terror en su gran mayoría, ¿no? Siempre tenemos una experiencia, siempre si ocurre algo extraño, hablamos de lo paranormal. Entonces el miedo es algo que ya viene con nosotros y que obviamente es tema de conversación en cualquier parte. De hecho, me pasa muy muy curioso que las reuniones... ...a las que he ido y depende... ...cuando no saben pues que yo hago... ...contenido de terror ni paranormal ni mucho menos... ...casi no voy a lugares... ...pero cuando suelo ir con gente... ...pues ya más grande o... ...o gente que no me conoce... Eh, ...empiezan hablando de todos los temas... ...y terminan platicando de... ...oye ¿y la otra vez me pasó... ...que y empiezan con sus historias paranormales... ...siempre sucede... ...no sé por qué, no sé si a ustedes les pase ...que empiezan a platicar de cualquier cosa... ...y terminan... ...no, y la otra vez me espantaron... <risa> ...siempre es un tema... ...y por eso es interesante... ...y también parte de la convivencia... ...hola Oxlac, saludos desde Costa Rica... ...Villa Skinner, buenas noches Robert... ...saludos desde Las Vegas, Ramón Macías... ...bienvenido... Eh... ...gracias a Dax Salinas... ...bienvenida, ¿cómo estás? ...a Bárbara Méndez también, Beatriz... ...hola, buenas noches Oxlack, ¿cómo estás Beatriz? Hola Daxalinas, ¿cómo estás? Bárbara, gracias a Gerardo Vengativo, está aquí Gerardo Vengativo, buenas noches, a Roberto Chávez también. Margarita Costa dice, a mí no, porque siempre me dicen, ya cállate, a nosotras si sí nos da miedo. Roberto Chávez, linda noche, hola, saludos desde el Estado de México, un saludo por favor, soy fiel seguidor. Luis Elisea, bienvenido, buenas noches. Hoy estoy comiéndome una paletita de, de cerveza, de tarrito de cerveza. Para la gente que no es de México, en México tenemos estas paletitas de cerveza que están muy, muy ricas, muy ricas. No saben la cerveza, saben muy rico y la partecita blanca es efervescente, como que hace burbujitas. Entonces está muy rica esta paleta de tarrito de cerveza. Si algún día vienen a México, cómprense una de estas, búsquenlas ahí. Cualquier persona que venda dulces en la calle va a tener de estos tarritos muy, muy ricos. José Flores nos mandó 10 dólares. Gracias, mi hermano. José Flores, 10 dólares o, o 10 pesos, como sea. Gracias, mi hermano. Gracias por ese super chat para iniciar esta noche de hablar de cosas paranormales. Gracias. Dice Ricardo, yo también estoy con mi tarrito, pero de corona. Está echándose unas cervezas. ¿Quién está echándose unas cervezas? Acá en donde yo vivo hace mucho frío. Entonces no se antojan las cervezas. Se antoja un cafecito o algo que, de hecho, ahorita me lo voy a ir a preparar. Porque hace mucho frío esta noche. Como todas las demás, por eso estoy como congestionado por tanto frío. Beatriz, si somos en mi familia, siempre terminamos hablando de cosas paranormales, dice Beatriz G. Buenas noches, Gerardo Vengativo, me da gusto verte acá. Jazz, yes, Villaseñor, bienvenida. Pabé, chulada, hermosa, te mando un saludo y un abrazo, dice hola. Yo te mandé de anoche un video, dice Daxalinas. Vamos a ver tu video, Daxalinas, gracias. Son 10 dólares, dice Mía. Sí, creo que sí, dijo Mía. Sí, son, ya conozco a la foto de Mía. Muy bien, gracias mía, Aquinita. Aquí nos saludos, soft. buenas noches, Ricardo. Ricardo, buenas noches. Aquí hay un, hay un troll, fíjense, en mi transmisión, ahorita en la transmisión de Facebook hay un troll que se llama Richard Gar y siempre que me ve me dice de todo. Este, vamos a ver qué, qué, comenta, ¿no? Vamos a ver si empieza con sus vulgaridades y a decirme groserías. Es un troll que tengo ahí en la página de Facebook. Hay varios trollcitos. Que los dejo, porque ellos no lo saben, pero cada que me dicen groserías, me ayudan a la interacción. Entonces, cuando me ayuda a la interacción, llega a más personas. Oh, oh, se, se cerró la transmisión en YouNow, no puede ser, no puede ser. No, aquí no es. No puede ser. Íbamos también en esto y alguien llamó. Y se cortó la transmisión. Vamos a hacerlo aquí. Entonces tengo buen, varios ahí este, trollcitos. Y los dejo, los dejo para que para que hagan la interacción. Y ellos piensan, ellos piensan que me afecta cuando en realidad pues me están ayudando. Ok, no me puedo, no me puedo conectar aquí. Ya. Ya, ahorita me voy a conectar. Gracias por ese super chat. Oye, Oxla, ¿qué piensas de las páginas cazafantasmas de Facebook? Las páginas cazafantasmas. Eh, o sea, dime una en específico, por ejemplo, si quieres revisamos. Si me mandas una página en específico, si quieres checamos su contenido en vivo. Buscamos la página y checamos qué tiene. Oye, ¿qué piensas? Ok, hay paranormales y fechas navideñas. Eh, hola, soy de León, Guanajuato. Y hace mucho frío, pero las chelas que no falten. Oye, ¿qué opinas que se te aparezca una cara en la TV, pero con la TV apagada? Bueno, con la televisión prendida se llaman psicoimágenes. Es una, una técnica que se utiliza para supuestamente eh, mostrar fantasmas, las psicofonías, las psicoimágenes en este 2022 que va a iniciar y que voy a empezar mis experimentos van a ver cómo se re realizan las ecoimágenes y a ver si es verdad que podemos captar alguna pero con la tele apagada solamente he visto algunas fotografías que han circulado por internet donde se ve la tele televisión apagada y se ven rostros pero estos pueden ser los reflejos de alguien que está de frente aunque algunos son muy extraños y sí parecen como como paranormales Escuché un ruidito medio raro. Un ruidito que no es normal, escuché. Ya van a empezar a salir los fantasmas. Gilberto Ornelas dice... Oxla Castro, hace muchos años yo iba en mi bicicleta de mi pueblo a otro pueblo vecino. Y cerca de un arroyo iba yo en mi bicicleta como a las nueve de la noche. Y de repente vi que me pasó una sombra ancha. Como si fuera un ave que pasó cerca de mí. Y eso provocó que me saliera del camino y fui a caer a una cruz que estaba enterrada en la orilla del camino y al ver las letras que decía la fecha de la muerte de esa persona era mi fecha de nacimiento pero de un año más reciente qué curioso ¿no? Eh, a esto le podemos llamar coincidencias hay, tengo un libro que se llama Inverosímil en donde hay un apartado de coincidencias por ejemplo él nos manda esto primero no supo pues que era esa sombra que pasó sobre encima de él y que haya perdido el control, que haya caído cerca de una cruz y que la cruz haya tenido la fecha de su cumpleaños. O sea, todo esto fue una sucesión de, de, una sucesión de eventos en donde pudiera haber una casualidad muy intrigante, ¿no? Por todos los, los hechos pero en mi libro de inverosímil pues habla precisamente de las coincidencias y hay unas coincidencias muy muy grandes, déjenme recordar si, si, si me acuerdo de alguna, de alguna coincidencia, pero, o, o lo saco, ¿no? Dejen, aquí lo aquí lo tengo, vamos a ver, este es mi libro de inverosímil, el primer libro de fenómenos paranormales que tuve, Déjenme iniciar la transmisión para la gente de YouNow porque se fueron. Y ya no van a estar aquí. Bueno, mientras llega la gente de YouNow. Dice Jeremías Valesca. Oxlack, no te recomiendo hacer esos experimentos por tu bien. Yo sé que si se descubre algo algo extraño, algo paranormal de verdad. Sí, sí va a ser un, parte de un shock. Pero... Yo estoy convencido de que Los fenómenos paranormales existen Entonces no creo que sea tanto Porque ya sé que hay algo Y lo estoy buscando Hola soy de León, Guanajuato Les comento que hay un cerro donde se miran cosas muy raras Y bolas de fuego por las noches Y mucha gente las ha visto Alberto me gustaría mucho que Ojalá pudieras grabar esas bolas de fuego Y nos, nos mandaras el video Porque es muy interesante ese tema En México es algo muy común La gente sí cree que existe eso pero no se han visto evidencias así, grabaciones que se vean muy bien esas bolas de fuego. Yo mismo las he visto en campamentos, al menos la vi una vez esas bolas de fuego. Por eso sé que existen. Y en algunos otros países como Colombia se les llama la candileja, que también son como bolas de fuego. También se le llama a esas bolas de fuego como brujas. Entonces en Colombia y México tenemos como esa similitud en cuanto a un fenómeno paranormal, las bolas de fuego, la candileja le llaman allá en Colombia, vamos a ver acá en mi libro de, de coincidencias a ver hay anomalías destinos misteriosos combustión espontánea eh, oh, oh, combustión espontánea combustión espontánea, combustión espontánea Revelaciones inexplicables El doble golpe cirugía. Ah, yo creo que va a ser en, en el lado De los doppelganger Que son las personas que Que encuentran a su sí eso va a ser Que encuentran a su doble Zombies Apariciones y desapariciones Híjole no encuentro ese apartado. A ver si encuentro aquí. Porque hay unas coincidencias eh, muy interesantes. Coincidencias de personas que se han encontrado y que tienen la misma fecha de nacimiento, incluso pueden llamarse igual y demás cosas. Pero... Aquí anomalías. Vamos a ver si encuentro. Predicciones. Eh, vamos a, a, a leer este es una coincidencia es la visión de Sendingborg Emmanuel Sendingborg de 1688 imagínense 1688 tenía la misma fama en Suecia en su Suecia natal como vidente que como científico y teólogo místico un ejemplo bien comprobado de esos dotes investigando por el filósofo alemán Kant Ocurrió el 19 de julio de 1759 en la ciudad portuaria de Gothenburg, en la costa suroccidental de Suecia. Era un sábado hacia las 4 de la tarde y Swedenborg acababa de regresar de un viaje de Inglaterra cuando sintió inquieto y sobresaltado. Se excusó con sus amigos y salió a dar un paseo. Al volver les contó que había tenido la visión de un incendio que había estado cerca de su casa, a cientos de kilómetros de ahí. Y estando asolando la ciudad donde, donde vivía. Siguió preocupado hasta las 8, hasta las 8, hora en que informó a sus amigos que el fuego estaba ya extinguido. No tardó en difundirse la noticia en la visión de Peter. Si ese no era coincidencia, era una, era una visión. Yo con razón dije, ese sí, no me lo sé. Esa es una visión, déjeme ver si encuentro uno por acá. Mm -mm. Por ejemplo, este sí, este sí va a ser una coincidencia. Vean, este sí va a ser una coincidencia. Ahora sí. Es de futilidad y el futuro. En 1898 publicó Morgan Robertson una novela que tenía por temas el orgullo, la codicia y la estupidez. Se titulaba El naufragio del titán o futilidad y describía el viaje inaugural de un lujoso transatlántico llamado Titán que aunque considerado insumergible, choca con un iceberg y se hunde con enorme pérdida de vidas. Eso fue en 1898. Y en 1912, el Titanic, un lujoso transatlántico que todos consideraban que no podía hundirse, hizo su travesía inaugural, chocó con un iceberg y se hundió, causando un gran número de víctimas y las semejanzas son increíbles. Uno se llamaba Titán, el de la novela se llamaba Titán, y el que sucedió, pues, el, la tragedia se llamaba Titanic. Entonces, uno, el de pasajeros de la tripulación, tenía 3.000 del de Titán. Titanic tenía 2.207. Botes salvavidas, solamente en, el, en la novela de Titán, había 24 botes salvavidas y en el Titanic, 20. En el tonelaje, 75.000 y Titanic, 66.000. Hélices, 3 de Titán y 3 de Titanic. Velocidad al chocar, Titanic iba a 25 nudos y el Titanic a 23 nudos. Es decir, el, el Titanic parece una coincidencia que fue de alguna forma profetizado por una novela. O sea, es una es una coincidencia que alguien haya escrito. Que alguien, alguien, alguien haya escrito una novela en donde. Iba a pasar este fenómeno de un transatlántico que en su viaje inaugural chocaba con un iceberg y se hundía y había muchas víctimas y eso mismo pasó. Esa es una gran coincidencia y eso es muy extraño. Es ahí donde uno se pregunta, ¿las coincidencias? ¿Las coincidencias pasarán o solamente son fallos en la realidad? Es una realidad que ya está hecha, que solamente la estamos viviendo. Son reflejos de vidas pasadas y futuras, presentes y demás, que le llegan a la mente a alguien y esa persona la escribe y después sucede que pasa. Por eso son, son coincidencias que, que no tienen explicación, que parecen fenómenos paranormales. Oxlack, anoche una página que se llama Obsesión Paranormal México transmitió en vivo algo que está cañón. En YouTube los encuentras así. El directo se llama Extremo. En el minuto 1.5 más o menos se ve un ente físico, pero el directo entero tiene unos sonidos bien interesantes. Eduardo Caicedo, eh, estos chicos de Obsesión Paranormal México son están teniendo muchas visitas en TikTok también porque son pues, plenamente puros fraudes, ¿no? Entonces todas las noches eh, Obsesión Paranormal Hace ese tipo de fraudes Como el payaso de Toledo Como que a pesar de que Han sido buenas onda conmigo eh, Pero la verdad las cosas como son Entonces eh, Pues también ahí tenemos a Omar Cruz Que de pronto Hacía muy buenas exploraciones Pues saliera lo que saliera Y ahora todos los días se encuentra Brujas, demonios Se posesionan eh, comen sangre de sangre de niño, de una bruja que les da, las brujas la, los esperan en la noche, extraterrestres entonces eso ya es mero show, mero show mi hermano, y sí fíjate que los que hacen más shows son los que tienen más, eh, más más gente que los sigue, los que hacen más fraudes, por eso yo creo que Omar de pronto, pues ha visto se ha visto rebasado por todos estos grupos que hacen falsedades y él ha decidido pues hacer lo mismo para que no se le vaya el tren para que los demás exploradores no le ganen en números porque pues es parece una competencia en lugar de ver a omar por ejemplo que no hacía fraudes o que al menos era más serio a ver a alguien que lo están correteando que lo está cortando una bestia que lo están correteando gente mala que ya se posesionó que hay brujas y demás pues te vas a ver el, el, el show entonces yo creo que por eso los exploradores paranormales ahora están haciendo cada vez más fraudes y va a llegar al límite de lo que están haciendo en Asia, en donde el, los exploradores paranormales de allá sacan monstruos literal ya, mujeres vampiro, gente descarnada, zombies, eh, lloronas, o sea, un montón de monstruos ya los exploradores paranormales de, de Indonesia, por ejemplo, y todos esos lugares de son Islas, pues hacen contenido muy, muy, muy raro y tienen mucha popularidad, pero pues es solamente show. Dice, oye, Oxlack: tú ya te enteraste de lo que pasó en Cúcuta, Colombia en un atentado con no más que hizo volar a pedazos a dos policías y al que tenía la bomba. No, mi hermano, un atentado en Cúcuta, Colombia, no, qué feo. ¿Y qué tal si el dueño del Titanic era fan de esa novela y decidió hacer lo mismo que en el libro? Dice Efraín Argos. Oxlack, te recomiendo el programa, ellos están aquí, por favor, gracias, a ver, ¿qué opinas tú? Ellos están aquí, es un programa colombiano, ¿no? Eh, creo que tengo contacto con ellos, me invitaron a Colombia eh, para un evento paranormal en marzo, entonces, pues yo, yo dije que sí, espero que para, para marzo se, se dé la oportunidad estaré yendo a Colombia a ese evento paranormal y seguramente los de ellos están aquí, estarán ahí. Estarán ahí. Los de ellos están aquí, estarán ahí. Oxlack, ¿hoy vas a escuchar audios? Sí, Ángela Reguín, vamos a escuchar audios también. Saludos desde Itapalapa, Ciudados. Ciudados, digo, saludos desde Itapalapa. <coughs> Dice, jaja, esos que mencionas deberían llamarse payasos paranormales. Pues pa podría, podría ser un buen, un, un buen nombre. Oxlack, ¿crees que pasen cosas paranormales en la casona de Fidel? Nadie, sí eh, No sé cuál es la casa De Fidel, pero creo que Los sucesos paranormales pueden pasar En cualquier lado, incluso En la, eh, en la transmisión Que tuvimos con Josué Velázquez Que se dedica a la brujería y demás y le pregunté Que si las iglesias eran lugares santos Porque se supone que Quien reina la tierra es el diablo Y sus ángeles, entonces eh, Él dijo que no Que no eran lugares santos Santos, que incluso ahí mismo había entidades malignas o hacían tipos de rituales en algunas iglesias, en, en secreto, no son, son actividades oscuras. Entonces, eh, sí, yo creo que los fenómenos paranormales pueden suceder en cualquier lado, incluso aquí han sucedido, creo que en su casa han sucedido, en cualquier lado pueden pasar fenómenos paranormales. Así que los exploradores paranormales van a buscar. A cuevas, cerros, casas abandonadas y lugares este destruidos y demás. Pero pueden hacerlo en cualquier lado. Porque el fenómeno paranormal puede suceder inesperadamente en cualquier sitio. No solamente en los sitios donde van ellos. ¿No? Osla, ¿qué pudo ser? Iba con iba con mi hermano en mi motocicleta y se nos apareció una motocicleta con aspecto de accidentada. Sin luces y nada. Y no se le veía el rastro, el rostro a la persona que iba en ella. Esto fue eso de las nueve de la noche no Alex Aguilar, yo creo que el usuario de, de esa motocicleta pues no tenía mucha plata no tenía mucho dinero para arreglar su moto y pues la llevaba toda toda ahí descompuesta no creo que sea nada paranormal ahora por ser pobres ya nos están diciendo que somos fenómenos paranormales Angélica García, un abrazote Angélica, ¿cómo estás? Francisco Márquez, saludos y buenas noches, Maquelina you know. un abrazito Maquelina a Juan70, gracias por invitar a toda la gente Rafael Pérez Bienvenido, buenas noches. Gracias Beatriz Chulada. Gracias a toda la gente que me está siguiendo en TikTok también a Transmisión. Bienvenidos. Cualquier duda, pregunta que, de que tengan, pues se las voy a estar contestando a lo que sepa, a mi experiencia o a, a lo que podamos platicar. Si quieren contarme algo, gente en TikTok, adelante gracias Eduardo Caicedo Osla, te recomiendo el programa ellos están aquí en Colombiano para ver qué tú opinas, falso o no nunca he visto, fíjate, conozco eso de ellos están aquí, pero nunca he visto un programa de ellos así, bien como les decía, lo que podemos hacer lo que podemos hacer es que para cuando yo pueda reaccionar a esos programas o reaccionar a transmisiones de los investigadores paranormales o a alguna otra persona que vean en youtube que, que dice algo como no lo puedo mostrar en mi canal eh, porque se enojarían y pues te, te denuncian Entonces lo que lo que queremos hacer es que se vuelvan miembros del canal y si se hacen miembros hacemos transmisiones solamente para miembros y ahí sí vamos a poder hacer este, pues las reacciones a eso. O también eh, estaba pensando en el OnlyFans, para que si se puede en OnlyFans hacer transmisiones, hacemos reacciones precisamente de programas paranormales, de todos los que sean. Ahí no vamos a tener problema con lo de que, que nos quieran denunciar. Y ahí sí podemos decir abiertamente pues lo que nos parece. Estaría muy bien que hiciéramos eso. ¿Qué opinas de ellos? ¿Están aquí? Ok, ya. Oxlack, ¿y tú qué le llamarías una Apple? Oxlack, ¿y tú a qué le llamarías una Apple real auténtica? ¿Un Apple? ¿Qué es una Apple? Oxlack, ¿deberías aparecer en un cameo con Scooby-Doo? <risa> ah. Dice, Guanajuato Guanajuato qué huevotes para hablar así de los canales fraudulentos tú como nadie, pocos seguidores, pero firmes Fíjate que pues por decir las verdades me han quitado tres canales tres canales me los han bajado en mi, toda mi historia de youtube eh, este que está es el cuarto canal si no yo yo tuviera pues muchos más seguidores tres veces me han cancelado mi canal me lo han quitado me lo desaparecieron tres veces desde el 2008 hasta la fecha 14 años haciendo contenido aquí en internet y en youtube precisamente 14 años en donde, por hablar verdades y por denunciar a los fraudulentos, pues me han, de, me han quitado mis canales tres veces. Tres canales me han quitado. Por eso soy un youtuber de dos millones de seguidores. Pero si no, mis canales, o el primero, si nunca me lo hubieran quitado, imagínense, pues ya hasta dónde estaría, lamentablemente. Hola, Osla, ¿qué opinas de tu cana del canal Rimble35? Conozco ese canal de Rimbel 35 Veo que siempre tiene, tiene su cara, es un tipo blanco, rubio, con, con ojos de extraterrestre que se los ponen, ¿no? Nunca he visto sus videos. Pasa que no tengo tiempo de ver YouTube, no, no, veo, eh, no veo cosas de, del internet porque me la paso haciendo contenido. Entonces no tengo tiempo de ver a, a otros exploradores. Solamente cuando ustedes me mandan las cosas veo investigadores, exploradores, programas, paranormales y demás, pero solamente cuando ustedes me mandan el link de algo, pero yo que los busque o los encuentre y los, me ponga a verlos, no, no tengo tiempo. Por eso quiero hacer el OnlyFans. Ya lo voy a hacer, a ver si resulta y los que sean, ¿no? Aunque seamos 10, 15, 20, los que sean, pues analizamos esa, esos videos. Eh, hola están también chicas. tus transmisiones. ¿Cuándo vienes a Imblo? de los ovnis en la playa de Ciudad Madero y al ex hospital naturista ya ven toda la gente que, que vive en Tampico, Tamaulipas ah porque es playa de Ciudad Madero, Tampico, Tamaulipas supongo que es, hablan de la base extraterrestre es como una como algo ya bien sabido de ahí, jamás he ido a Tampico pero se sabe que ahí hay una base extraterrestre y que los protegen, o sea que es normal que salgan duendes en los ríos reptil cuántico pues los duendes se han visto en todos lados se supone que son seres seres de la naturaleza entonces pues sería más común que estuvieran en, en cerros en bosques en selvas en lugares de naturaleza y en las, en las ciudades pues como que no entonces sí en los ríos obviamente seguramente si existen los duendes pues deben de aparecer yo creo que en la naturaleza Oxlack, ¿bailas en TikTok? No, Rangui. No sé bailar. Eh, y, y no sé, no, no, nunca he bailado en TikTok, y mucho menos, pero, pues, si algún día aprendo a bailar, pues, ¿por qué no? Bailaría en TikTok. Oxlack, <risas> ¿qué opinas del fantasma de Vicente Fernández bailando como Michael Jackson? No manchen, eso de dónde salió, ¿dónde viste eso? ¿No has indagado a la casa del dentista en Piedras Negras, Coahuila? no durante Soros, fíjate que en el norte no, no he viajado mucho, sí he ido a Sonora, pero eh, en Coahuila, perdón, he ido a Saltillo, pero no he ido a, a más partes de Coahuila, y Coahuila pues es un estado muy grande, entonces no he ido, pero qué bueno que me dices que la casa del dentista, Piedras Negras, Coahuila, sería bueno in, investigar o ir a esos lugares, aunque es cierto que los fenómenos paranormales pueden pasar en cualquier lugar y el tiempo no es una buena fuente de información, alguien que es brujo dice Jeremy, pues no, no es ninguna fuente de información de ninguno ni brujo ni investigador paranormal ni explorador paranormal ni vidente ni nadie, todos estamos en el mismo nivel porque nadie de nosotros sabe realmente qué es lo, son los fenómenos paranormales, cómo se miden, etcétera. Tenemos experiencia sobre estos temas, nuestras propias experiencias y conocimientos sobre lo que ha sucedido, pero ninguno, nadie, nadie, incluso científicos, todos tendríamos la misma, el mismo nivel de, de poder hablar de los fenómenos paranormales, porque en realidad no sabemos, no hay todavía una información base para medir el fenómeno paranormal y los diferentes fenómenos paranormales, porque son distintos. Así que, Jeremy, no, no importa quién lo diga, de todas maneras, es lo mismo. Solamente estamos aquí deduciendo, pensando, imaginando, ideando, hipotetizando, porque nada de lo que diga yo ni lo que digan los demás es real. Solamente son ideas con base en nuestras experiencias y conocimientos del tema. Carlos Armijo, saludos a Jenny Love también. Eh, buenas noches, Oxlack. Saludos al pueblo mapuche, sobre todo a mi tío Johnny. <risa> Carlos Marchat. Casi, casi, casi, casi digo el albur. Eh. Oxlack, investigador, ¿tienes alguna lista personal de casos paranormales que consideres que sí son reales? ¿Una lista paranormal de casos que sí consideres reales? Nunca he hecho una lista. No puedo considerarlos reales. Gracias. Gracias a Maquelina por esos 2.500 likes allá en YouNow, Maquelina. Mil gracias. Eso nos hace subir en la transmisión y que venga más gente a contarnos y preguntarnos sobre los fenómenos paranormales. Beatriz Chulada, nunca me fallan. Maquelina, Beatriz, gracias, chicas, por apoyarme tanto. Gracias a toda la gente que, sabe, que está viendo la transmisión en TikTok. También pueden hacer preguntas, cualquier cosa. Osla, ¿cómo están? Todavía no lo he abierto. Quizá terminado la transmisión me ponga a investigar. Me voy a poner unos videos para ver si en el OnlyFans puedo transmitir y cosas así. Si es así, pues yo creo que podemos hacerlo. Eh, eh, y veríamos. Transmitiríamos por OnlyFans. Y, y tal vez por YouNow y TikTok, y TikTok, pero no se verían las imágenes. Pero en, en OnlyFans seguramente que sí. O sea, ¿por qué es Miranda Peña en la pantalla? Ah, no, no, yo ya, ya la cambié, mira, ya la cambié. Ox, a Andrés Alfate? Sí, conozco a Juan Andrés Alfate. Sé que habla sobre los temas de misterio en Chile. Es un divulgador de misterios. Y solo hasta ahí. No he tenido contacto con él, ni he platicado antes. Y a él no lo, a él no lo veo como un, un investigador paranormal. Él más bien es un divulgador de los fenómenos paranormales. Entonces solamente hace la compilación de los casos y los expone. Y no está mal, no está mal para nada. Solamente que habemos eh, diferentes personas que manejan el tema de diferentes formas. Y ninguna de esas formas está mal. Cada quien hace lo suyo. Lo único que está mal es ser un charlatán, ser un charlatanazo y mentirle a la gente. Eso es lo único que está mal pero el fenómeno paranormal se puede abordar de todas las formas que ustedes quieran. Ni uno es menos por quedarse atrás de un escritorio, ni uno es más por salir a buscar eh, extraterrestres o fantasmas, ni uno está mal solamente por eh, exponer el tema, ni otro está mal por contar leyendas, no está mal, solamente está mal la gente que hace dinero eh, mintiéndole a la gente. Eso es lo malo, esa es la charlatanería. Como los jueguitos esos de... ¿Dónde está la bolita? Esos, los que marean a la gente. Ese tipo de gente que solamente utiliza a la gente y los marea. Esos son los que me caen mal. Esos son los que detesto y por eso empezó mi canal. Por precisamente... Yo no quería ser alguien que me manipulara a alguien que me dijera mentiras. Como lo hizo Jaime Maussan en algún momento. O Carlos Trejo también en algún momento. Que nos mintieron en la cara. Y muchos como yo... Creíamos en ellos y es por eso que yo decidí comenzar a hacer estas, estas publicaciones, este trabajo de lo paranormal, pero siendo fiel a lo, a lo que sea, real o falso, y con eso no andar eh, queriendo marear a la gente. Eh, Margarita, saludos, Oxla, ¿por qué no va si le parte a su madre esos canales el día 7? No, porque pues no se trata de pelear, se trata de hacerlos, de hacerle ver a la gente que no se deje engañar. Eso es, eso es todo. Que la gente que vea los videos, fotografías o que escuche algo de alguien que está haciendo un charlatán que no se deje engañar, ¿no? Y, y a esos charlatanes exigirles el que demuestren que lo que mostraron fue algo verdadero. Entonces de eso se trata. De, de golpes no se trata. Y fíjate que tengo muchos, tengo una carpeta en donde tengo mensajes que me han mandado varias personas que, que sí ya son de los medios o que son exploradores o que son personas que se dedican a lo paranormal, que de alguna forma me amenazaron. Y entonces tengo guardados todos esos archivos de, de gente que no le ha gustado que yo diga las verdades. Pero pues, ¿para qué hacen charlatanería? Yo digo que no es necesario. No son mis colegas, son gente que abusa y solamente quiere hacer dinero de, de esto, de lo paranormal. ¿Y qué pasa? Pues que al final dejan el tema todo maltrecho, todo, eh, toda la gente pensando que son ridiculeces y cosas falsas. Y ellos ya ganaron su dinero y ya no les importa. Y eso es lo que me molesta a mí, porque a mí me gusta el tema. Y lo, lo estoy presentando desde que yo era un niño, lo hablo, lo explico, lo comparto. Y entonces no me gusta que la gente venga y diga, eso es falso, pues yo vi un, un video donde encuentran una bruja y eso es más falso. Pues claro, a todos nos meten en el mismo costal y entonces pues alguien que sí quiere dedicarse para toda la vida a esto que es su pasión, pues obviamente me afecta a ellos, que solamente quieren ganar dinero rápido, pues no, simplemente hacen sus charlatanerías y ni quién se acuerda de ellos después. Y eso es lo que yo no quiero. Ahora, ¿qué opinas de las transmisiones donde han ido a explorar cosas paranormales y se han encontrado con cuerpos abandonados en vida? ¿Será cierto? Pues es que deberíamos de ver precisamente esos videos. Por eso les digo, estaría bien que los pudiéramos ver y eh, pudiéramos reaccionar a esas a esas transmisiones. Porque si encuentras un cuerpo, a un muerto, pues tienes que llamar. ...tienes que llamar a la policía... ...y decir dónde está y demás... ...y veo que los exploradores paranormales... ...encuentran los cuerpos... ...y lo único que hacen es correr y ya... ...no no le dicen a nadie ni nada... ...o como lo había estado mencionando... ...que encuentran el extraterrestre... ...lo graban y ya... ...y no, no van to, ...no toman huellas, no toman impresiones... ...no regresan al otro día a verle el área... ...no checan con dron ...si hay algún lugar de aterrizaje no hablan con los pobladores a ver si han visto extraterrestres en la zona, no hacen otras pruebas, cualquiera que ésta sea, nada más lo graban, ¡ah! vi un extraterrestre, corren y se acabó, y ya. O sea, están, se supone, han encontrado la, la evidencia de vida de otros seres, de otros planetas en el nuestro, y lo único que hacen es, sigan, sigan donando, sigan este compartiendo, compartan, compartan, Ayer vi una transmisión, fíjense Ayer sí, en lo que fui al baño Porque yo me tardo un rato yendo al baño <ríe> Y vi una transmisión Que me la mandaron, me la han de haber mandado En donde Y lo voy a decir claramente Donde el payaso de la Toledo Le dice, según lo Lo golpearon Y le quitaron sus aparatos Y entonces dije Ah, no, qué mala onda O sea, ya lo, ya lo robaron eso me preocupó porque, pues claro, a todos los que andan ahí y que yo también he andado con ellos o que yo he andado aparte, pues claro, no me gustaría que les pasara nada malo a ningún explorador paranormal, por muy charlatán que sea, no me gustaría que les pasara nada malo porque es terrible, es horrible que, que les pasara algo malo. Y entonces vi que los habían asaltado gente armada, decía gente armada nos, nos, nos roban, etcétera, ¿no? Y entonces empiezo a ver la transmisión, y veo que se meten a un lugar abandonado, y de pronto empiezan a escuchar gritos, ruidos, y empiezan a decir, ¡eh! ¿Quién anda ahí? ¡eh! ¡somos exploradores! ¡eh! ¡buenas noches! ¡buenas noches! y por los otros gritando por ahí adentro, ¿no? ¡ah! ¡ah! y golpeando, ¡pa! ¡pa! ¡pa! y en una de las tomas se ve que pasa alguien, y entonces ya dicen, no, no, hay un vato hay un vato, hay un vato, hay un vato ahí pasó hay un vato, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? hay un vato, ¿qué hacemos? ¿qué hacemos? Y entonces, no, no, güey, no, no, ¿quién hay que esperarnos? no, no, ¿quiénes son? ¿quiénes son? así todo el desmadre, ¿no? entonces hay una toma como que daba vuelta y hay un, un explorador de ellos, pues son como cuatro, llevan su linternotas se llevan obviamente los los estabilizadores y a uno le dan en la cabeza, ahí fue donde empecé a, a, a dudarlo porque se ve que alguien sale como de atrás de una ventana que no tenía ventana con una, con una lámpara de esas alargadas que son blancas, blancas, alargadas, que el vidrio es muy delgadito, que se ponen en las balastras. Esas lámparas alargotas sale de atrás y le da la cabeza a uno. Pf, talla gorra, le dio la cabeza y se rompió la, la lámpara. Y el otro cae, ¡ah, oh, no, no, no vamos no, no, no, no mames, ya me pegó, güey, ya me pegó, güey, no mames, no mames, ¿quién es, güey? Así empieza, ¿no? Desmadre. Oh, no, no, no, ¿qué hacemos, güey? ¿Qué hacemos? No mames, no. Y entonces dije, no, esto ya se puso loco. Ya se puso bien loco. Pero pues ya vi que era una lámpara de esas. A ver si, si uno de esos quisiera de verdad hacerle daño al explorador, hubiera agarrado un palo o una piedra y le da. Pero pues con una lámpara de esas. Esas pinches lámparas, he visto gente que, que las muerde y las mastica. Entonces ya empiezan a hacer, No, no, no, no, casemos, casemos, no, no? la transmisión, la transmisión, sigan compartiendo, sigan compartiendo. Entonces, en lugar de decir vámonos, este, esto no, no es, es peligroso, eh, gente. Llame a la policía, nos encontramos en tal lado, tenemos miedo de que nos vaya a pasar esto. Empiezan a decir, eh, sigan compartiendo, sigan compartiendo, compartan, compartan, compartan, sigan compartiendo. Y después ya, ya salen en un, en un campo abierto, en como una, una bodega muy grande, está abierto. Ya se acercan, eran dos tipos. Y uno, uno deja las cosas y dice: Yo, yo voy a hablar con ellos. Dile, dile que le que le damos, que le damos unos 50 pesos, que le damos unos 50 pesos para que ya nos dejen estar aquí. Que nos den unos 50 pesos ya, que nos dejen, que, que no hay bronca, que, que se calmen. Y ya va con ellos. Y pues ya que, que le empiezan, según a pegar, y, y también le empiezan a pegar: Están armados, están armados. No, no, cuidado, ¿qué hacemos? Corran, no sé qué. Armados, yo. Si estuvieran armados, le hubieran soltado un balazo, le hubieran dado un cuchillazo, si hubiera visto una raspada, nada, los tipos, nada más como que, ¿saben como los luchadores? Que hacen así, pu, pu, pu, pu, pu, Pero nada, no, no no se vio el güey que, que regresa y que estaba todo sangrado, no nada, nada, ni un raspón, nada, nada más revolcado en el, en el polvo. Y después ya se están yendo. No, ¡Vámonos, vámonos, güey! ¡Vámonos, güey! ¡No, no mames, no, no mames, vámonos, güey! ¡Vámonos! ¡Sigan transmitiendo! Sigan, ¡Sigan compartiendo! ¡Sigan compartiendo! ¡Gracias por las donaciones! ¡Gracias por las donaciones! <ríe> Entonces ya se van y le dice, denme la transmisión. El payaso le da la transmisión a alguien más. Y casualmente llegan otra vez los, estos tres tipos y se llevan al, al payaso. Se lo llevan y, y se lo llevan como un cuartito. Y los otros se quedan, oh, no manches, no manches, ya se llevaron al payaso, wey, ya, se, ya se lo llevaron. Y entonces después ya regresa el payaso, pero sigue trayendo su cangurerita aquí enfrente. Entonces yo dije ahí, no, estaba bien interesante el show, pero esto tiene que ser falso. Porque si estas personas los quisieron robar, pues los roban a todos, a los cuatro, a enseguida. Y si traían armas, este órale. Inque se perro, si de una vez... ¡Pinche jalón de greñas patadas en la cara! ¡Y órale, dame todo lo que traes! ¡Rápido, hijo de tu Así, ¿no? No, no, no, estos hacían puro show. Regresa el payaso, trae... El, la, la maletita aquí enfrente y yo digo... Pues si lo hubieran robado... Lo hubieran robado todo, lo hubieran escurcado todo... E incluso... Pues hasta lo hubieran picado, o sea, lo hubieran herido... Lo hubieran golpeado en la cara... No sé, algo, nada... Nada de eso, y es cuando dije... No, perdí, porque era hasta un video resumido. <ríe> me quedé como 25 minutos en el baño hasta que acabó el video. Dije, no, me lo tuve que ver todo para saber que era falso. Entonces, yo espero que no les pase nada a, a estos exploradores paranormales. Jamás. Si hacen ese tipo de cosas, pues bueno. No es la primera vez que veo ya eh, esta... Um, Evelyn aquí en la transmisión de YouTube me habían mandado de otro de otro video donde otros exploradores se peleaban pero ahora con brujos, entonces también lo un... fue casi similar muy muy similar, <coughs> salen los brujos y se agarran a uno entre tres y así como luchadores, pu, pu, pu, pu, pu", pero nada de golpes en la cara sí, incluso cuando le da patadas porque se ve en la transmisión, le da patadas y le da como patadas al piso, ese tipo así casi le hace ¡Ah! Ah, y pega con el piso en el pie. Entonces, super falso, súper falso. ¿Qué, qué cosas, no puedo creerlo. Tan pena ajena. Entonces, lo que le pasó ayer a, a, al payaso que subió su video, pues no se lo creo, porque, porque vi todo el video. Y digo, no esperaba ver sangre. Qué bien que no le... <ríe> qué bien que no. No les pasó nada pero no es lógico, no es lógico que si hay tres tipos en una, en bodegas abandonadas, están armados, traen, traen, creo que traían, decía que traían pistola y traían cuchillos, no les hayan hecho nada, absolutamente nada, si dos veces los agarraron y los golpearon, se supone, entonces, falso, es falso, ojalá nunca les pase nada a nadie, a ninguno, a ninguno, no les deseo nada malo, pero pues así son esos videos, estaría interesantísimo verlos, porque nos reiríamos mucho y podríamos analizarlo mejor. Déjenme hacer el OnlyFans y hoy voy a ver cómo se hace eso para que podamos verlo en esas transmisiones y ya. Y ve, podemos ver los videos de Eric Gunner y todos sus videos de las personas de como en la tienda de Mayo y demás y les puedo ir diciendo cómo es que se pudo haber realizado eso. Incluso a mí me gustaría hacer recreaciones de eso, pero digo, sería mucho gastar y mucho tiempo para algo tan falso como eso. Y fíjense que, que cuando golpean a, a. cuando en estas dos transmisiones de dos diferentes personas, cuando golpean al explorador, no trae su transmisión, se la da a alguien más y ya vais acerca y es donde los golpean. Entonces nunca. Nunca les quitan las cosas. Nunca es como que los aparecen de pronto y les pegan con todo y transmitiendo, no, desde lejos los otros transmiten, mientras a uno lo revuelcan, en los dos videos que yo vi en las dos transmisiones, ha pasado lo mismo, a uno de los exploradores lo revuelcan, y mientras los otros están grabando desde lejos Entonces, no sé ¿qué opinas del Rabino que causa tendencia y dicen que es el nuevo Mesías? ¿cuál Rabino? mándanos un video y lo vemos Eh, Ojalá sea, que crees que haya civilizaciones en otros planetas Yo estoy muy conven convencidísimo De que hay otras civilizaciones en otros planetas eh, Nosotros no tenemos No podemos imaginar Lo que nunca hemos visto eh, Solo lo que hemos escuchado Lo que nos han descrito Lo podemos como imaginar Pero algo que jamás hayamos visto No lo podemos imaginar Entonces por eso no podemos saber Cómo son eh, otros planetas, otras formas de vida, todas esas películas donde salen extraterrestres y planetas y demás cosas, están muy apegadas a lo que puedan ser organismos de la tierra, <coughs> gusanos, por ejemplo, en la película de invasión, salen este, eh, insectos gigantes, y entonces esos son los extraterrestres, insectos gigantes, y, y incluso el, el el, el insecto extraterrestre madre, que, que guía a todos los demás insectos, es como una oruga gigante que vive abajo de la tierra. Entonces es parte de lo que ya conocemos, los hacemos extraterrestres. Eh, hay otras otros películas de los años 50 en donde los extraterrestres parecen hormigas, en donde parecen reptiles, en donde parecen animales. Por ejemplo, las películas esta, esta de los monos azules, ¿cómo se llama? Esta película fue que fue muy famosa de los estos monos azules, pues todo ese planeta imaginario, pues parecen medusas, parecen como mariposas, parecen como dinosaurios, parecen etcétera. Son animales pues ahí como modificados y eso es lo que podemos imaginar Avatar, Avatar. Esos son los animales y los organismos que nosotros creemos que son de otras vidas. Por ejemplo, los extraterrestres los imaginamos como nosotros, pero flaquitos y con la cara, la, la cabeza muy ancha, muy grande, con ojos también muy, muy grandes. Pero esas descripciones son meramente humanas, humanoides. Si en otro planeta hay formas de vida con otro tipo de elementos químicos, escuchen bien, con otro tipo de elementos químicos e incluso otras fuerzas físicas y haya vida, entonces esa vida tendría que ser muy diferente, ¿no? Nosotros tenemos manos, tenemos cinco dedos, tenemos, eh, pues tenemos nariz, tenemos orejas, tenemos ojos, tenemos todo esto, porque eso es lo que necesitamos para poder observar nuestro entorno por eso tenemos las manos y todo, todo eso es para que nosotros podamos desenvolvernos en nuestro mundo, en nuestro planeta, pero alguien en otro planeta que no exista nada de estos elementos naturales y que existan elementos diversos y fuerzas diferentes, las condiciones que, que se hagan de vida ahí deberían ser completamente extrañas y diferentes a las necesidades de ese otro planeta, si nosotros llegáramos a ese planeta, no podríamos precisamente con las manos, los oídos, las, los ojos, etcétera, porque no nos servirían. Tendríamos que tener otros elementos para poder estar en ese planeta. Por eso los extraterrestres que son muy humanis, humanoides, están muy adaptados a la idea del humano extraterrestre, pero no a la de un extraterrestre real. No sabemos cómo sea una forma de vida en un planeta desconocido, en un planeta que nunca hayamos aterrizado por la temperatura, por la fuerza gravitacional, por la, el movimiento de rotaciones, de traslación, por todos los elementos químicos y físicos que hay. Por ejemplo, un, un ciego no sueña. Los, los ciegos, si alguien tiene alguna persona que sea ciega desde nacimiento, eh, que nunca haya visto nada, ellos no sueñan imágenes. Los los ciegos sueñan texturas los los sueños de los ciegos sueñan el, el, la sensación de tocar texturas eso es lo que sueñan o escuchar si escuchan también eso eso sueñan. pero nunca imágenes porque si son desde nacimiento jamás han visto nada entonces no pueden en su mente reproducir algo que nunca han visto lo mismo nos pasa a nosotros con el tema de otros mundos y extraterrestres. Nunca lo hemos visto, ¿no? Entonces lo único que hacemos es transformar cosas que conocemos y adaptarlos como pensamos que son, pero jamás hemos tenido una idea concreta de cómo es un extraterrestre en un planeta extraño. No sabemos qué extraño. Puede ser un planeta completamente metálico y en ese planeta completamente metálico ...haya formas de vida, imagínense. Y, y no puedo decir otra cosa porque el metal ya lo conozco. Entonces estoy dando una idea que es muy terrenal, muy de que, lo que conozco. No podemos decir qué hay en, afuera en el, en el espacio, en el infinito, en el cosmos. Es tan increíblemente eh, maravilloso lo que pudiéramos conocer... ...y estamos encerrados en nuestra colonia. Es lo que siempre les he dicho... Estamos encerrados nada más en, nuestro, no, en nuestra colonia, a veces en nuestra casa, a veces en nuestro cuarto, y a veces en nuestro celular y a veces en nuestros videojuegos. Y ese es todo nuestro mundo, cuando hay un cosmos infinito de cosas que no podemos ni imaginar. Increíble. Dice Mr. Calabasín, Melmax existe, ¿podrías contar el desarrollo de otra parte del cerebro? Exactamente los, los invidentes eh, desarrollan otras partes del cerebro y las las los, los sentidos, el sentido del oído, el del tacto, lo, lo superan. ¿Qué piensas de los reptilianos? de ese Jenny Love. Pasa que lo, lo, los reptilianos hay una hipótesis. Hay una hipótesis, por, contestándole también a Chava Ramírez, que dice, tú ¿Cómo crees que los humanos se crearon o de dónde venimos si Dios fue quien nos creó? Voy a contestar un poco lo de reptilianos y esta parte, a lo que yo sé, a lo que he visto. Hay una hipótesis en donde dice que si el reptil hubiera sobrevivido a los cambios climáticos en lugar del mamífero, el, por eso nosotros venimos de los mamíferos se supone que literalmente venimos de una rata así tal cual venimos no de un chango venimos casi casi de, de roedores porque somos mamíferos y así fueron evolucionando primero peces de peces a esa es esa es la transición el eslabón perdido de peces a mamíferos esos roedores después hasta changos y de changos hasta nosotros humanos imagínense todo ese camino pero dicen que si no, eh, si reptiles hubieran sobrevivido, entonces eh, la parte reptiliana de los reptiles se hubieran formado humanos reptilianos. Y no necesariamente tendrían que ser extraterrestres los reptilianos, sino terrenales, terrestres, incluso intraterrestres. Si una raza, un espécimen reptil puede evolucionar hasta un humano reptil, entonces pudiera ser que estos lo hubieran logrado e incluso escapar del planeta e irse a otro lado y estar regresando y por eso los reptilianos serían terrestres pero vienen a vernos o pudieran vivir bajo la tierra entonces son puras hipótesis que obviamente no tienen sustento pero que son interesantes de platicar porque como como se los repito aquí nadie tiene la verdad absoluta estamos hablando de temas que son que son desconocidos, no son meramente científicos ni al 100% comprobables. Entonces podemos platicar y nos da esa libertad de inventar y de pensar cualquier otra cosa y quizá a partir de ahí para en algún momento poder hacer algo medible y entonces que eso se vuelva en ciencia, en conocimiento. Carlos Sagan es uno de los personajes que más interesó precisamente en el conocimiento del cosmos, de la vida extraterrestre y, y de todo lo que hay que no podemos ver. Así que él dio gran parte de su vida precisamente a estos temas y fue muy reconocido y se le reconoce bastantes, bastantes cosas, pero no, no llegó ni logró eh, concretar nada, ¿no? Solo nos dio parte de su conocimiento y del cómo pudiera ser esa otra vida en el cosmos. Volví bueno, otro vato, armar una rancho medio, y hasta ya te mando a YouTube la alerta de transmisión de Vox. A ver, dime Ángel, ¿cómo es con bueno, ella? Mía, un abrazo, gracias. La teoría de evolución está en pañales, dice Moisés Gómez. Tutoriales, era mazón, era mazón, dice. Todo se mueve al revés, somos monos aún en evolución, dice Javier Medina. O sea, si esto es la evolución, si creemos, en la... gracias Beatriz por 400 likes Beatriz gracias, besos a toda la gente en YouNow, Pame gracias Maquelina, Ramses, Cortés Vince, Vince a Andrea Chulada, hermosa mi vida hermosa, besos de este lado tenemos a Luis, gracias a toda la gente que está en TikTok también, yo igual solo que no había visto directos hace un mes, pues están chidos, Willy Dove, un abrazo Willy, bienvenido la que De teorías cuánticas Ángela Reguín Ah, no creo que eh, conozco parte, pero no quisiera hablar de eso si no tengo el conocimiento ni el entendimiento, porque pues ya son matemáticas y entonces solamente parte de las teorías cuánticas pues hablan de las diversas dimensiones y eso pues a la ligera se puede platicar pero seriamente pues ya es meterse en algo que es en donde la ciencia está llegando. La ciencia está en la parte de las teorías cuánticas. De ahí eh, no ha pasado. Entonces imagínate si los científicos más reconocidos, más eh, estudiados sobre el tema, pues todavía no pueden rebasar ciertas partes y están en lo cuántico con, con hipótesis. Pues uno, ¿qué más qué puede decir? no Uno solamente puede hablar eh, imaginativamente y con mucha ignorancia del tema. Pero me parece a mí que yo creo que sí existe diversas dimensiones, en diversos tiempos, espacios, y que todo fluye, energía y demás. Todo esto es algo interesantísimo, interesantísimo que solo lo puedes como imaginar. Y ellos, imagínate, los aterrizan en matemáticas. Eso es lo impresionante de los científicos, de gente que está estudiada en estos campos, porque de la imaginación, de eso que se imaginan de energías y, y cosas raras y, y, y materia y, y no materia y dimensiones y demás cosas, lo tienen que aterrizar en números. Y es ahí donde es muy complejo, pero es muy, muy interesante. Dejas toda tu vida ahí. Otlag, ¿alguna vez te pasó algo paranormal en tu vida y que recuerdas muy bien como si en la palma de tu mano? Pues muchas Shazam. He platicado varias de mis historias en todos lados. Siempre me preguntan pues Shazam es la, es la pregunta número dos. La pregunta número uno que siempre me hacen es eh, ¿Cuál es una evidencia paranormal real? La segunda pregunta es ¿Te han pasado evidencias paranormales reales? La tercera es... Eh, ¿Qué significa tu nombre? <risa> Esas son las tres preguntas de siempre. De en, toda, en todas las partes que he ido. Otra ¿qué opinas del canal Mundo de Cabeza? Eh, opino pues que solamente es como Dross. Dross lo ha dicho muy claro. Que su canal es de terror. Eh, solamente es entretenimiento. Al menos ahí lo dice. Y él mismo lo ha repetido. Es entretenimiento. Entonces... De cabeza es lo mismo, pues, porque es, es de cabeza salió de copia de Dross. Para nadie es un secreto, ¿no? Que de cabeza y otros varios salieron con cuando Dross estaba muy en tendencia, muy fuerte, salieron muchos videos tratando de imitar el canal de Dross. Entonces de ahí salió de cabeza y varios otros que sí se hicieron populares, ¿no? Y pues que así ha pasado en el mundo del internet. Alguien sale con algo. Y otro lo copia y también logra tener mucho público y mucho alcance. Las copias, a pesar de que sean buenas o sean malo, malas, siempre tienen el, seguidores. Por ejemplo, había yo recuerdo que en mis tiempos había una copia de Yuya. No me acuerdo cómo se llamaba esta chica, pero era idéntica y hablaba igual. Mar, Mariana, Mariana qué? Mariana Villa? ¿se va? No, no se llama Mariana Villa. No me acuerdo cómo se llama la chica que era la copia de Yuya. Y hablaba idéntico. Y se veía igual de la cara. Entonces es como la, la Yuya 2. Y también tenía fans. O lo que le pasó, no sé, a Kimberly Loaiza. Kimberly que es la que tiene muchos suscriptores ahora. Y es muy famosa y demás. Pues su una de sus fans. Que era esta chica. Uy, no me acuerdo cómo se llama esa otra chica. Esa otra chica que era su fan un día la, la conocieron la invitaron a, la, a, a tener una convivencia con ellos con, con Pantoja y con ella y la gente de la emoción de que una fan pudo estar con ellos empezó a seguir a la fan Kenia y Kenia de ahí se transformó en la, en la antagonista de, de Kimberly y ahora me parece hasta que Kenia puede tener Mariana Bonilla, era Mariana Bonilla sí Ada Roja, Mariana Bonilla y ahora parece que Kenny tiene hasta más seguidores que la, que Kimberly Loaiza. Entonces, como se dan cuenta, las copias sí funcionan. Sí funcionan, atraen al a, a mismo número de gente. No sé por qué pasa eso, pero sí. Todos esos que copian de un, un fenómeno que pega de algo que es, que es bueno y lo replica, también les va bien a esas personas. Así es como se van haciendo las cosas. ¿Cuál es la historia que has oído que te ha dejado impactado, pero así te has, ponga la piel chinita? Puedes contárnoslas y envi enviarnos el link. Dice Alexis Molina. Pues es que, Alexis, cada que platico, necesito como que me pueda inspirar. Y a veces cuando me inspiro, platico mis historias. Eh, si no estoy inspirado, pues no sale, no, no, no sale. A veces como, les voy a platicar algo y ya me, me suelto y les platico pero como he platicado tantas veces mis historias, por eso no quiero repetirlas, porque pues hay mucha gente que me sigue aquí desde hace años y iba a decir, ah, yo otra vez va a contar la, la misma de, de la señora que le tocó el brazo mientras él estaba dormido abajo del escritorio, o el fantasma que lo estaba que un mes lo estuvo acompañando en, el, en donde trabajaba de velador, o la de el, la del, el rastro abandonado, y así me van a seguir preguntando van a decir, ya se la saben, entonces la gente que es nueva, pues sigan las transmisiones y en algún momento se las voy a contar porque pues hay mucha gente que ya me sigue aquí y no quiero que escuche siempre lo mismo Oxla, ¿crees que somos una especie alterada genéticamente? Javier Medina deberíamos de ser una especie alterada genéticamente <ríe> otra vez hablando desde la completa ignorancia parece que dentro del código del ADN hay una parte desconocida que no se sabe de dónde viene. Ese código de eh, dentro del ADN es lo que nos, ah, nos hizo evolucionar de esa forma. Entonces, esa es otra. Por eso es interesante, porque esto es ciencia. Y precisamente quien esté muy clavado dentro de estos temas científicos que parece que hay muy pocos, muy poquísimos. Y en Latinoamérica hay mucho menos pero personas estudiadas en ese tema sí podrían explicar que hay un código en el ADN que no es reconocido y que no se sabe de dónde viene y que eso es lo que nos posiblemente nos hizo evolucionar a Homo sapiens sapiens y por eso nos distinguimos de otras de otros animales, Pero seguimos siendo animales, recuérdenlo, somos animales, aunque la iglesia nos haya dicho que, que Dios nos hizo eh, a su semejanza y que nos dio el paraíso para nosotros. <coughs> eh, yo sí creo en un Dios, pero pues este Dios no, no es como un Dios mágico. Este Dios debe de ser lo, lo más increíble y poderoso e indescifrable del mundo, del universo, del infinito, para que cada cosa pueda tener un porqué. Claro que cada cosa tiene un porqué. Eso es el límite, el, el punto a donde hay que llegar en todo esto. La base del porqué de cada cosa, ¿no? Del, del, del protón, del neutrón, del átomo, del ADN, de todo eso, desde la más mínima parte hasta la más grande que exista. Entonces todo tiene un porqué, todo tiene un significado y una razón todo tiene respuesta. Eso es lo bueno de, de la vida, que todo tiene una respuesta real y razonable. Lo malo es que es bien difícil encontrarla. No, no tenemos el tiempo suficiente de vida, ni el entendimiento, ni la capacidad para poder eh, conocer esas respuestas. Ya les dije, nuestro cuerpo a su vez es un limitante. A su vez, nuestro cuerpo nos limita eh, a estar solamente en este planeta. Tenemos que respirar oxígeno, tenemos que alimentarnos, tenemos que tomar agua, eh, tenemos que ejercitarnos, eh, tenemos que hacer eh, caminar, etc. Es, eh, lo que somos es un limitante de lo que hay en el, en el cosmos. Si nosotros fuéramos energía, imagínense, si fuéramos energía podríamos poder ir a otros espacios, a otros planetas, incluso hasta otras dimensiones seguramente. Pero somos cuerpos limitados, dentro de un cuerpo más grande limitado, dentro de un sistema más grande limitado, dentro de una de un cosmos limitado, dentro de un infinito seguramente ilimitado, es increíble, es increíble hasta dónde podemos llegar. Dice, pero ¿cuál es la historia de terror que has oído? ¿Puedes contárnosla o enviarnos el link para que no sea tuya? <risa> Historias de terror que... que mira... <coughs> Lo voy a estar pensando, pues. Voy a estar pensando una historia de terror que, que haya dado mucho miedo. Pero es que cualquiera que diga van a empezar... No, ese era falso. Ese era falso. Por supuesto, nuestro conocimiento ha sido... Acumulativo durante estos siglos y milenios Por eso la sabiduría anterior importa Avanzamos a partir de ellas y no desde un inicio Exactamente Ahora te están de moda los iceberg icebergs ¿qué pedos? Pues Dross pone muchas cosas de, de De moda Para los temas eh Pero Dross los toma también De los foros como 4chan De cosas que salen en Estados Unidos Entonces Dross toma cosas Que están haciendo populares En Estados Unidos y como tiene mucho alcance, las transmite. Y como esto de los icebergs no es algo que se haya inventado Dross. Es un término que viene ya a partir de, de términos que se, que se popularizaron en Estados Unidos. Y ahora todos los que hacen copia de videos de Dross, hacen cosas como el iceberg de tal. Desde que, desde que Dross sacó el iceberg de tal, todos los demás canales empezaron a sacar el iceberg, el iceberg, el iceberg, el iceberg, el iceberg. ¿no? Es, es cosa de, de, cómo, cómo uno puede observar cómo se replican las cosas. Dice, oye, Osla, ¿cómo te curaste de tu ansiedad? Jamás lo contaste, ¿cómo superaste esa enfermedad? Uy, Jiménez Salgado, Antonio, <coughs> pues sí me costó bastante trabajo, bastante trabajo, lo intenté de muchas formas, eh, me sentía bien de varias formas, pero no, nunca jamás de, de eso de fumar, Hierba verde, de eso jamás, ¿no? Eso nunca. ¿Qué es lo que todos dicen? Que tienes que, que echarte tus churritos que para que te sientas bien. A mí no, a mí no me gustan las drogas, no me gusta nada de ese tipo de cosas y jamás eh, intenté hacerlo por ese medio. Ah, hasta que definitivamente la verdad fue acudir a un psiquiatra y el psiquiatra ya me evaluó. Eh, de, de acuerdo a la evaluación que me hizo, yo pude entender mi enfermedad y él me mostró cada episodio de mi enfermedad escrita ya en libros. O sea, esas condiciones que le pasan a uno, por más mínimas y extrañas que parezcan, ya están escritas en libros. Entonces me enseñó cada cosa que a mí me pasaba y cada cosa que yo sentía escritas ya en libros. Y de, sobre eso él pudo saber qué eh, medicamentos necesitaba, qué nivel tenía de ansiedad, de estrés, de depresión de ira y de otros trastornos <ríe> y así yo también lo entendí así que cada que me pasaba ya me pasaba algo ya entendía de, ya decía ah esto es por esto esto me sucede por esto otro etcétera entonces yo he estado eh, tomándome mis pastillas puntualmente no sé cuánto cuánto tenga eh, de tiempo pero la verdad me ha, re, me ha devuelto la vida <ríe> y me he dado cuenta que hay muchas personas en el mundo que de cada 10 personas seguramente 8 o 7 tienen enfermedades mentales que necesitan ser tratadas con psiquiatras. Ya puedo ver mi enfermedad en otras personas. Ya puedo ver el comportamiento, el, el malestar, el, actitudes en otras personas. Y yo ya, se, ya puedo decir, ah, él tiene esta parte. No lo saben porque no les causa conflicto. Los causa hacen conflicto sí en su entorno, pero ellos piensan que es así su carácter y demás. Es, son enfermedades terribles y muy feas. Eh, necesita mucha gente ir a los psiquiatras. De verdad que son una maravilla. Yo me, A mí me devolvieron la vida, estoy contentísimo. Aunque tome esas pastillas de por vida, no sé por cuánto, pero pues obviamente debes de dejar también el alcohol. Si, si fumas, pues el cigarro. Obviamente las drogas no, no son permitidas porque todo eso te trastorna, te destruye la mente y entonces no es nada sano, ¿no? Hay que hacer ejercicio, hay que alimentarse bien eh, y mucho trabajo mental. Y si no se puede con trabajo mental, pues medicamento. Entonces mucha gente necesita precisamente eh, tratamiento psiquiátrico. Mucha, mucha gente, mucha gente. Yo fui hasta que estaba completamente en niveles rojos de todo, ¿eh? de depresión, de ira, de ansiedad, de estrés. Estaba completamente en rojo, en rojo. Tenía al 10, entre 9 y 10 todos los niveles. O estaba, estaba a punto de explotar. Estaba completamente destruido. Y hasta que estaba completamente ya sin poder vivir, fue cuando tuve que ir al psiquiatra y cuando poco a poco empezaron a, a ayudarme. Y es algo que, que agradezco mucho, porque ya no podía vivir, no se puede vivir así. Yo te lo digo porque yo tengo agorofobia y no puedo salir a la calle desde hace un año, por eso te pregunto. Pues mira mi hermano, yo estoy igual, yo desde hace años no salgo a la calle solo. Siempre tengo que ir acompañado con alguien. Y, y pues es feo porque piensas que no puedes ir a ningún lado solo. O sea, no puedes. Si necesitas ir a algún lado a comprar algo, a una cita, a lo que sea, no puedes ir solo. Entonces eso es bien feo. No poderte mover solo. Necesitas que alguien te acompañe. Y también pienso, nunca voy a volver a, a poder manejar, por ejemplo porque el manejar ya no, ya no puedo manejar, entonces es como, como si ya mi vida va a estar así limitada, discapacitada, de no poder manejar, no poder trasladarme, ni yo solo, ni yo manejar, ni, ni meterme a un elevador, mucho menos solo, cosas así, son cosas que, que uno no puede hacer, que está limitado. ¿Qué opinas de exploraciones urbanas? Eh, creo que eso lo empezamos a hablar desde el principio, meditación también es bueno pues claro la meditación es buenísima eh, ven a la playa dice este Hernández no me gusta mucho la me gusta la playa pero me gusta emborracharme en la playa entonces no es bueno ir que yo vaya a la playa porque pues obviamente no me quiero emborrachar ¿no? de hecho la ansiedad a veces dice a veces afecta para comer sientes que no puedes pasar la comida es algo aterrador exactamente yo no podía comer no podía comer eh, eh, a nadar al mar no menos la depresión es de la enfermedad menos comprendida ¿cómo vas a andar solo si los chacas te pueden asaltar? oye, ¿qué opinas de las recopilaciones que hace Breakman? te pregunto porque en lo personal me gusta su contenido pues Breakman es exactamente como de los videos que, de los canales que surgió similares a los de Dross o a Mundo de Cabeza que solo recopila los videos y los expone no te dices si son verdaderos o son falsos, solamente los, los comparte. Entonces, por ejemplo, ellos son exponentes de los, de los videos. Pero pues hasta ahí llega, llega lo que son, ¿no? Eh, a mí me ha dado la oportunidad el investigar, el, el leer, el estudiar, el experimentar. Todo esto me da la oportunidad de poder tener un programa solo, de poder aparecer en, en entrevistas, de que me puedan preguntar acerca del tema, de que pueda hacer un debate, de que pueda escribir un libro, de que pueda hacer un curso, de que pueda hacer muchas cosas, porque en lo que yo hago es práctica. Y lo que hace, por ejemplo, eh, Mundo de Cabeza o, o este Breakman, solamente es subir videos y no, no son personajes no son personas que se dediquen al tema solamente suben videos pues para hacer hacer dinero pues para qué otra no no estoy diciendo que hayan empezado por querer hacer dinero a lo mejor empezaron porque les gusta pero pues por eso lo hacen no por hacer dinero entonces yo empecé en YouTube cuando no se pagaba y estuve haciendo videos por cuatro años todos los días cuatro años y medio estuve haciendo videos sin que me pagara nadie y haciéndolos todos los días en la madrugada, subiendo videos por cuatro años y medio. Nunca pensé que pudiera ganar dinero de esto. Cuando, se, cuando empecé a ganar dinero de, de YouTube, dije, ah, qué bueno. Increíble, puedo hacer más de esto y, y, y seguir mi tema, o sea, perseguir mi sueño. Pero nunca lo pensé cómo hacer dinero. Yo empecé con YouTube desde cero. Así que, pues, Breakman y cabeza pues hacen videos interesantes, a la gente le gusta, tienen muchos seguidores, eh, pero ahí no les dicen si son verdaderos, son falsos, solamente se los exponen. Yo ya no puedo hacer eso porque la gente me recrimina. A mí sí me dicen, no, lo que estás presentando es falso Oxlack. Entonces, yo ya no puedo hacer eso. Me gustaría porque es más fácil. Junto los videos y los subo. Hago recopilaciones de videos y los subo y los subo y tengo más vistas, pero yo ya no puedo porque a mí... Si me si me exigen y a ellos no, exactamente dice Men in Black Conspiracy. Mire, Men in Black dice: Ya es mejor hacernos magufos porque YouTube no valora las investigaciones como las que hace Oxlack. Exactamente, a YouTube le gustan las reproducciones, le gusta que la gente esté ahí y esos son los que les da para más. Entonces, a algunos, como no les gusta la investigación, solamente quieren espantarse. Entonces ven ese tipo de videos y ya, se acabó, no les interesa más. ¿Tienes todos los botones de YouTube Oxlack. No, me falta el de 10 millones, que espero algún día lo consiga. Pero me falta ese botón de 10 millones y obviamente el de 50 millones, ¿no? Que yo no, no pierdo la esperanza de que mi canal vuelva a la vida. Yo estoy echando muchas ganas de que mi canal otra vez comience a hacer suscripciones. Porque todos los días se desuscriben por un fallo en el algoritmo ahí, pero yo no me voy a dejar, ¿no? Hasta que consiga mi botón de diamante o el de rubí. Y si no, voy a hacer los millones en, en TikTok, porque ahí sí TikTok me está respetando todas las publicaciones que hago y me está subiendo interacción y estoy subiendo de seguidores en TikTok muy rápido. Entonces yo creo que ahí sí puedo conseguir que pueda llegar a millones en TikTok es la plataforma que me está abriendo las puertas para... Sí. Que me está abriendo las puertas para que yo pueda seguir mi contenido. Dice Zúñiga, Pati, hay que ayudar a más a Oxlack. Sí, ayúdenme. Yo le voy a echar muchas ganas. Le estoy echando muchas ganas todos los días. ¿Por qué no haces Twitch? Dice Animestesia. Porque estoy en TikTok, en Instagram, en YouNow, en Facebook y en YouTube. Cinco plataformas al mismo tiempo. <coughs> eh, en Twitch no lo he intentado, podría intentarlo, podría poner una computadora más y transmitir al mismo tiempo en todas, podría ser, eh, podría ser, lo voy a intentar, solo es cosa que no lo he intentado, pero pues seis plataformas al mismo tiempo, pues estaría bien. Gracias a Tavo Coronado que se ha convertido en fan, bienvenido, buenas noches, hace mucho que no veía, pero ¿por qué ya te critican tanto? Dice Tavo Coronado. Así pasa, fíjate que cuando de pronto una vez me pasó que mi canal de YouTube lo, lo tiraron, lo censuraron. Yo tenía muchos amigos y muchos conocidos de internet. En ese tiempo, pues yo, como eran los inicios de YouTube, yo tenía más suscriptores que muchos, y me trataban bien, y cuando se cayó mi canal, que me que se desapareció, eh muchos, muchos me empezaron a tirar, o sea, vieron el, el árbol caído y en, en lugar de ayudarme, me empezaron a hundir más, se me voltearon mis propios compañeros, o sea, cuando ya no tienes poder, fama, fortuna, cosas de esas, cuando ya no tienes ese prestigio y demás, pum, todos tus amigos y, y personas que están alrededor, ya, ya puedes ver ahí que en, en lugar de que, que te quisieran, como que te envidiaban o no sé qué, y te dan cuando estás abajo, entonces es terrible. Yo ya experimenté eso dos veces, pero iba a decir una groserillota ahorita. <risa> iba a decir una groserillota. Pero me, me pude levantar y, y ahora mi canal, como se, se quedó en Shadow Shadow Shadowban es que no te comparten en ningún lado, que la plataforma te restringe, que puedas subir suscriptores, que te restringe, que tengas buenas vistas y que ya no te comparte. Eh, entonces mi canal se desplomó por un tiempo. Yo estuve enfermo eh, de ansiedad, depresión y demás. Entonces ahí nuevamente vi cómo la gente me empezó a atacar. Y, pero no me he dejado, no me he dejado. Y aquí estoy y estoy otra vez para arriba. Men in Black Conspiracy, conspiracy dice, nosotros hemos visto las ganas que le ponen a este canal Bien merecido lo que tiene y va a lograr. El punto malo son los verificadores y algoritmos de YouTube. <coughs> Exactamente. El algoritmo de YouTube a mí no me beneficia nada. Y a otros sí. Diría a quienes sí, pero me vería bien ardilla y, y pensarían que estoy envidioso. Eh, debo decir que sí he tenido envidia de compañeros. Sí he sentido envidia de compañeros. He sentido fr frustración de compañeros que les va mucho mejor pero ahora que me siento mejor de, de mi problema de ansiedad, de estrés y depresión, ya he estado superando eso y, y pues si les va bien, que les vaya bien, si el algoritmo los favorece, que los favorezca, pues aquí ellos no tienen la culpa en realidad, ellos hacen su trabajo y si les va bien, pues lo siguen haciendo, ¿no? Entonces ellos no tienen la culpa, el algoritmo los beneficia mucho y a mí no, entonces pues a mí me queda batallar esa es mi lucha y creo que solo así el luchando, el esforzándote el cayendo y levantarte es lo que te hace que crezcas más entonces pues no estoy agradecido que me haya pasado tantas cosas y que mi canal esté en un shadow band hubiera preferido claro que, que me fuera también como a Mundo de Cabeza como a Dross como a, a Mystery World como a Breitman y como otros compañeros que hay ahí del tema paranormal, pero no fue así. Yo tuve mi tiempo, yo tuve mis 10 años de, de, buen, de buena vida, de, de, de popularidad y demás, pero pues obviamente todo termina por caer. En este caso yo he caído y ahora siento que, pues de unos meses para acá, he estado recuperándome físicamente, mentalmente, y espiritualmente entonces eso se ve reflejado también en el contenido y en lo que estoy haciendo no que, que a pesar de que me canso mucho y que el medicamento me hace dormir bastante pues me levanto con muchas ganas de hacer cosas no para las redes sociales el dinero eso es un factor importantísimo en que uno haga contenido es un elemento básico algo que sí claro es para hacer dinero para, para subsistir, ¿no? Pero lo mío siempre ha sido el tema paranormal. Entonces, siempre siempre lo paranormal y el tema paranormal lo voy a seguir exponiendo, genere o no genere dinero. Por ejemplo, en Facebook no estoy ganando nada de dinero y estoy transmitiendo. O en TikTok no estoy ganando nada de dinero y estoy transmitiendo. En YouNow no, no gano mucho de, de, de transmisión, pero las, los transmito, ¿no? Y mi canal de YouTube lo tengo que fortalecer, por eso estoy transmitiendo. Entonces, aunque no haya ni un chat, por ejemplo, ustedes han visto que llevo no sé cuántas horas hablando y no ha habido solo más que un superchat, un chat en toda la noche, pues aquí estoy todos los días, aunque no me apoyen con los superchats. A mí igual, mira, todas, toditas, gracias cada uno de tus videos. Gracias, qué me rollo que sea así, Oxlack. Por eso ahora hay tantos faqueros, ah, no, faqueros, sí, ya que no dejan hacer tu trabajo. Sí, dice sí, Aquinita aquí no. El problema de Docs es que no llegan las notificaciones de tus videos. No, ni en mis transmisiones. Veo mucha gente que de pronto últimamente me ha escrito y me ha dicho, ¿A poco todavía haces videos? Y yo, subo videos todos los días. O sea, qué lamentable que no te lleguen porque subo videos todos los días. O a veces veo mensajes que ahí me ponen, ¿A poco no te habías muerto? ¿Ya no te había visto? O yo te seguía cuando era chiquito y cosas así. Y es que mi canal no les llega, mis, mis publicaciones ni nada. Es terrible lo que está muerto mi canal. Ya me he peleado con mucha gente de YouTube y no aceptan que haya un shadow ban. Eh, entonces, pues queda hacer uno nuevo o seguir esforzándome por ese. Publicaré su libro sobre demonología, Oxlack, New Sigma, no sobre demonología. Tengo otros temas interesantes, entre ellos el de criptozoología, el de investigación paranormal, una... Un, un como curso de investigación paranormal un, un, un libro sobre misterios del mundo misterios de América y, y esos son los que tengo previstos así que tengo mucho tema para hacer de libros dice quizá ya no gustan tus videos Ox. no amigo fue la fue el algoritmo fue el algoritmo un día un día eh, nos llamaron para, para los creadores de contenidos en YouTube, antes la matriz que es YouTube México nos daba asesorías, nos eh, hacía, teníamos nuestros, nuestros eh, encargados de nuestros canales, y entonces ellos nos ayudaban con nuestros canales. Y entonces un día empezamos a molestar mucho a ellos, de decirles, oye. Mi canal se, se quedó en 40 mil vistas cuando todos mis videos tenían un millón de vistas. ¿Qué pasó? Mis suscripciones ya no están subiendo. Eh, se quedó un número rojo y ya no suben. Eso me pasó a mí. Otros a mí ya no, me están quitando la monetización en todos los videos. Ya no genero nada de ingresos porque todos me los restringen. Entonces esos son tres problemas. los tres problemas básico, básicos del Shadow Ban. Y entonces nos invitaron a una reunión en YouTube nos trajeron gente de San Bruno en California, eh, de San Fernando, y nos dijeron, a ver, aquí están estos güeyes encargados de YouTube, díganle lo que tienen y ya, no, ¿sabes qué? Es que yo ya no estoy, ya no me están mandando notificaciones a mis suscriptores, y todo eso, ¿no? Cada uno dijo sus temas, y dijeron ahí en la, en la conferencia, éramos un grupo de 50 YouTubers, y eran tres exponentes de Estados Unidos, y nos dijeron, lo que sucede aquí es que el algoritmo cambió. El algoritmo aprende por sí solo. Es algo que nosotros no podemos controlar. Mientras a YouTube le vaya bien, el algoritmo seguirá realizando las mismas prácticas para que le vaya bien a YouTube. A YouTube, en realidad, los, los cada, cada canal le interesa, pero no individualmente, sino por grupo. Entonces, si a un canal de pronto el algoritmo decide cortarlo, eh, pues no, no podemos arreglar eso, porque el algoritmo estaría haciendo lo mejor para eh, la, la, la plataforma, para que siga ganando la plataforma. Entonces no importa cuántas cabezas corte, sino, sino que YouTube se mantenga. Así que una de esas cabezas fue la mía, otra cabeza fue de eh, Sandy Coben, por ejemplo, otro que estaba ahí también hablando era Ben Shorts, y muchos así muchos youtubers de esa época que eran muy famosos muy famosos yo no sé cuántos hay aquí de la de antes de hace siete años atrás no sé cuántos hay aquí pero re, recuerdan esos youtubers muy famosos pues muchos de esos ya no están por qué porque sucedió eso lo que les platico y nos lo dijeron literalmente los el algoritmo es quien decide qué hacer y entonces desde ahí pues pues qué más y desde ahí subieron nuevos canales. Y son los nuevos canales los que están ahorita. Brujita Jezebel, gracias, chulada hermosa. Me mandó cinco dólares. Mira, saludos para todos y para ti, Oxlack. Gracias, Brujita Jezebel. Y Zúñiga Pati, igual te queremos, Oxlack. A mí me gusta mucho tu trabajo. Le voy a echar muchas ganas. Yo no me voy a dejar. Voy a seguir eh, subiendo contenido, mostrando lo que es falso y lo que es verdadero. No lo puedo decir, pero sí lo podemos dejar como un misterio así que eso, de eso se trata cada video que subo, todos los días subo video ahora para ver si de alguna forma se rompe la maldición en YouTube y me dejan volver a tener los, los seguidores, los que ya tenía, que es lo que más me duele que es la gente que ya me seguía y que me han quitado que, que no les mandan publicación de que yo subí videos nuevos, gracias a Banana Squad por 20 pesotes Banana Squad, gracias aquí lo único que no sabemos Ah, mira, aquí dice Efraín Argos. Aquí lo único que no sabemos si sigue vivo es Agüitz. Recuerden que el día de ayer, Agüitz dijo que si no sabíamos de él, eh, es porque posiblemente estaría muerto. Entonces, le estuvimos hablando por teléfono porque no queremos que le pase nada a Agüitz. No contestó, pero ahora mismo vamos a... Vamos a ver si está algún mensaje. Gracias a EverG por 14 pesotes de un super sticker. Gracias, EverG. Mira, así se vería bonito el chat, que me estuvieran apoyando cada ratito. Se vería chido y se, sería mucho mejor, mi hermano. Te, te, te agradezco inmensamente que, que me entiendan. Gracias por entenderme. Gracias a toda la gente en YouNow que me entiende, que me apoya con sus likes. Y gracias a la gente de YouTube que me apoya con los super chats. De verdad, gracias por entenderme. Tus videos son muy buenos, aunque no llegue la notificación dentro a tu página para ver el nuevo contenido. Exactamente, hay gente que, que entra a mi página para ver qué nuevo contenido hice. Vamos a ver ahora lo de, lo de Awitz, porque es preocupante este muchacho. No queremos que le pase nada. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a ir a, al Whatsapp. Y ya estamos aquí. Awitz, les voy a decir dos cosas. Tengo dos mensajes. A ver. Agüita ah, está viendo la transmisión. Me está escribiendo ahora mismo. Me quedé pensando porque no sé si lo que quiero hacer esté bien. Gracias a Villa Skinner que nos mandó. Cinco mil pesos. Ticos. Cinco mil pesos. Ticos. Gracias mi hermano. Gracias por ese apoyo. Villa Skinner, gracias, oh, manchen, gracias, Qué buena onda que gente que no, que no había eh, conocido esté aportando, yo no sé a cuánta gente esté llegando y de pronto a quiénes, ¿no? y qué estén haciendo, me gustaría poder entrar en su dispositivo o en su televisor y ver cómo están ahorita cada uno de ustedes para, para entender también a, a cómo me dirijo a cada uno. Hay dos cosas, no sé si lo quiere hacer o no, un muchacho, gracias, saludos desde Chiapas, gracias Romeo Nava por esos 20 pesotes, miren hasta me están curando la, la tristeza gracias chicos, de verdad, gracias por ese apoyo a ver, díganme ustedes, ustedes son los dueños de este programa ayer un chico mandó un audio diciendo que él conoce a Awitz y que iba a revelar la verdad sobre ese Awitz me ha mandado audios no quiere que los ponga. Axel González, 20 pesotes. Gracias, Axel González. Gracias. Dice que eso solamente es para que lo escuchen Melissa y yo. Gracias a Ramón García Hernández por 100 pesotes. Dice un saludo desde Mazatlán. Yo he visto tu trabajo desde inicios y tus temas son interesantes. No manches, me están haciendo sentir algo que no había sentido en mucho tiempo. Gracias, de verdad. Gracias, Andrita. ya han you know? Gracias, Ramón García Hernández. Miren la sonrisa que tengo, no puede ser. Me están haciendo feliz. Eh, este chico dice que no más escuchemos esos audios, Melissa y yo, que es la verdad de Awitz. Ustedes ayer dijeron que era el mismo Awitz con otro tono de voz. Ahorita Awitz ha mandado mensajes que yo no le he leído. ¿Qué hacemos? Leemos todo junto y que se destape ya la verdad de Awits. Escuchamos lo que nos tienen que decir de Awits y lo que Awits dice también. Porque a mí no me interesa escuchar audios de un chisme solo. Porque esto lo he compartido con ustedes. El tema de Awits es un tema dentro del, del chat y dentro de la gente que está aquí. Si le podemos ayudar de alguna forma, está bien. Si es solamente que alguien nos está troleando pues bueno, lo lo conoceremos, pero no es un tema que yo lo esté manejando individualmente con Melissa, no, es un tema de todos nosotros aquí, si este muchacho quiere decir algo sobre Awitz, pues que lo diga abiertamente, y que si Awitz lo escucha, pues está bien, porque al parecer lo que quiere es ayudar, y es lo que queremos todos con Awitz, ¿no? El Mago Dormido nos mandó 50 pesotes, dice, otros canales no sirven, Oxlack, eres el mejor, eres un clásico, hace años supe de ti por un un top del wherever, de los mejores youtubers. Fuerza Ox. Sí, cierto. Fíjate que el wherever hizo una, una parodia de youtubers. Y en una de esas parodias me hizo, hizo la parodia de Oxlack. Gracias al, al wherever y gracias al mago dormido por apoyarme, mi hermano. Gracias. Gracias, mi hermano mago dormido. Vamos a escuchar entonces lo que dice Awitz. Uy, uy, uy, ya la regué. Ahorita. ya la regué, voy a tener que volver a abrir esto, vamos a escuchar lo que tiene que decir Ahwitz porque no me parece bien que Ahwitz de alguna forma nos haga sentir mal diciendo que si no sabemos de él es porque está muerto para la otra voy a, necesitar, voy a llamar a la línea de ayuda, o voy a necesitar que alguien lo ayude porque estamos ante un tema delicado. Eh, no queremos que le pase nada malo a Awitz. Y si está anunciando algo que nosotros no queremos que suceda, no creo que sea, no sea bueno eso. Entonces, vamos a ver qué tengan que decir sobre Awitz. JK Live nos mandó 10 pesotes. JK, gracias allá en YouTube. Gracias por esos stickers. Gracias por esos 10 pesotes mexicanos, estoy abriendo ya nuevamente el chat estaría bueno un top de casos falsos más famosos estoy seguro que le iría bien te felicito por tu canal y tu trabajo aún recuerdo el primer video tuyo que vi fue el del análisis del viajero en el tiempo del circo de Chaplin ánimo siempre y que sigas creciendo Sí me acuerdo de ese video mi hermano era donde llevaba una, una cosa para que pudiera escuchar bien la señora y que decían que era un celular ¿no? Saludos desde Sinaloa, Guanajuato, México. Gracias. Distribuyan el live. Sí, compartan los lives. Compartan los lives porque de esa forma vamos a llegar a más gente. Y, y va a haber muchos más aquí con nosotros. Ok, ahora sí, ya, ya está ella, Witz. Vamos a ver qué dice Ahuitz. Vamos a compartir pantalla. Y vamos a poner la pantalla, compartir. Y dice Ahuitz lo siguiente. A ver. Dice, hola Oxlack, buenos días, tardes o noches, dependiendo de qué horas escuches este video. Sigo vivo, pero ayer sí creí que moriría. Te cuento. Desperté y estaba muy débil. No podía mantenerme en pie. Me levanté y sentí que me caía. Sentí que en vez de caminar, me adelanté, caminaba para atrás. ah que En lugar de caminar para adelante, caminaba para atrás. Sentía que perdía el equilibrio, sentía sueño y veía puras alucinaciones. Sentí que una parte de mí estaba despierta y otra parte no. No podía hablar, trataba de hablar, pero no se entendía nada de lo que decía. Total, le dije a mi hermano y a mi padre que no me sentía bien y me fui a acostar. Me esforcé por hablar y me entendieron. Aún me costó trabajo formular las palabras y dormí todo el día y desperté hoy. Soñé puras cosas feas que quería matarme, pero hoy ya desperté y me siento mejor. Vi mi teléfono, vi que me marcaste tres veces, así que me puse a ver un poco tu directo Hoy en la mañana y vi que una persona te mandó un mensaje en un audio hablando de mí y que te, quería, que te quería contar la verdadera historia sobre mí y que quería que tú y melissa lo escucharan en privado y que no escucharan el audio en tu directo, sino con Melisa. Mira, solo te quiero decir que tengas mucho cuidado. Yo conozco a esa persona. Él y yo éramos amigos hasta que me traicionó. Se puso de un lado de uno de los de hijos de Dios. Se puso del lado de uno de los hijos de Dios verdadero, creador cuyo nombre nadie sabe, y el Hijo de Dios que él apoyó quiere reiniciar este mundo, cambiar la historia humana y sobre todo hacer que muchas almas buenas de otros mundos se conviertan en personas que no son reencarnadas y convertirlas en algo que no son cuando ese Dios me hizo la promesa hace mucho tiempo de que creara el mundo donde no hubiera más muertes, más derramamientos de sangre, un mundo donde no pudiéramos convivir con seres de otros mundos y que reviviría a todos los muertos y todos ese nuevo mundo seríamos eternos jóvenes para siempre, libres de enfermedades, nada nos podría matar ni hacernos sangrar. Eso fue lo que me prometió el Hijo del Ser Supremo, que creó la, que creó la vida, quien creó a Metatron, pero luego me dijo a mí que no iba a cumplir esa promesa que no iba a permitir que Jesucristo, el Rey, Dios, Ángel, Ar y Atenas gobiernen en este mundo, sino que iba a borrar todo y hacernos olvidar todo que el bien y el mal y la muerte seguirían en este mundo. Me habló algo del efecto mariposa y que no me iba a permitir estar con las personas que amo, que están en el plano astral, personas que me han esperado desde el 2012. Es como mi otra familia y que piensa borrarlos y convertirlos en otras personas. Y esta persona llamado Santos se puso del lado de ese ser por eso, si él llega a decir algo malo de mí, no le creas, porque le trae en mi contra, la trae en mi contra. Saludos, me encuentro mejor, ando en un 70% de mi capacidad, pero ando mejor, ya me puedo parar y caminar y hablar. Me manda la imagen de ese tal Owen y dice, ten cuidado con él, trae en contra mía y está del lado de un ser que prometió darnos un paraíso para todos los mundos sin muerte, sin oscuridad y al final dijo que no cumpliría su promesa, que borrará todo para reiniciar todo desde la edad de piedra, que esta vez las cosas serán como él quiera y que el mal y la muerte seguirán extintos existiendo y que no dejarán que Jesucristo y los otros dos dioses que están de su lado ayuden a las personas en el mundo que prometió cuando llegue el fin del mundo, en vez de salvarnos va a reiniciar todo, y que todo se repita de nuevo, pero con muchos cambios, y que la historia humana va a desaparecer, él y toda su familia están de acuerdo con ese Dios, si aprendí algo en esta vida, no confíen en dioses, no cumplen sus promesas, son más mentirosos que los demonios, solo te manipulan y al final no te cumplen nada, los únicos dioses buenos son Jesucristo, su hermano el, Ríos, el, su hermano el rey Dios Ángel, Ar, Atena y Buda, a los demás dioses no les importamos y siempre hacen promesas falsas y raro que les cumplan. Cumplan, son muy mentirosos y manipuladores. Confía en el Padre de Jesucristo y me traicioné. Confía en Zeus y lo mismo. Confía en el Hijo del Creador y me traicionó haciendo que pierda todas las esperanzas que tenía. Me manda un audio. El Hijo del Supremo, el Hijo del verdadero Dios, me hizo perder... Todas las esperanzas me, hizo, me mostró que en este mundo no existen los milagros. Solo hay falsos milagros. Me mostró que solamente hay falsas esperanzas. O sea, que aquí en este mundo no existen milagros. Existen, pero son milagros que no duran. Este, son milagros falsos. Este, me hizo creer... Que todo saldría bien sino todo lo contrario me demostró que no existen ni los milagros y que en este mundo no existe lo que se lo que llamamos esperanza solo lo podemos llamar falsas esperanzas entonces yo creía en ese dios me, me dio una oportunidad eh, eh, le dije, bueno, voy a confiar en ti, porque ya van dos dioses que me traicionan. O sea, el padre de Atenea y el padre de, de Jesucristo, que no es Pero me, me dio una oportunidad porque él era el hijo especial del Creador, ¿no? Y que él se iba a convertir en el supremo de todos y que él iba a ser el nuevo rey de toda la existencia... Pero que iba a cumplir a mí un deseo por todo lo que he sufrido y todo lo que he fallecido de que iba a crear un mundo nuevo donde nos estuvo una copia de este planeta y nos iban a trasladar a esa copia de ese planeta y aparte en, ese, en esa copia de ese planeta iban a haber otros mundos con los que íbamos a poder convivir y, este, y consistir que en ese nuevo universo todos seríamos inmortales, viviríamos para siempre, tendríamos vida eterna, una, una vida eterna no habría más guerras, no habría más derramamientos okay. de sangre. Todavía sigue el audio, pero me interesa escuchar la versión de la otra persona, que dice a Witz que no le creamos. Dice Awitz, aún me siento débil. Si no te llamo hoy o el lunes que haga directo es que no me siento mal, que me siento mal para contestar o si estoy muerto. Aún así te agradezco que me hayas marcado. Hola, solo para decir que sigo arriba. Si lees todo lo que te mandé, te cuento lo que me pasó. Ok, este audio de Awitz lo dejaremos pendiente. Vamos a ver a esta otra persona que dice que... Vamos a escuchar estos audios. Dice, bueno, ya comienzo a subir los audios. Como dije, que esto quede entre Melisa, tú y yo y los del chat. Guiño, guiño, guiño, guiño. Eh, por favor, nada de subirlo a YouTube y mi voz suena como la de un adolescente jaja, no importa, cuando trate de poner mi voz natural, en fin, tengo 23 años y pues eso es todo lo que contaré de la historia o bueno, en resumen, porque tuve que grabar todo, es que comentar un montón de información resumida es un problema aquí, espero seas paciente vamos a escuchar los audios entonces conciencia vamos hola Oxlax. te dije que subí subiría el audio mañana bueno, es mañana te pedí tu tiempo y el de Melissa, pero lamentablemente te terminé dando una patada por el trasero con un comentario que era que era mañana te envío el audio si, sí, te pedí tu tiempo me respondes y entonces te saco ese comentario, discúlpeme ya me duele la garganta que me está dando mi porque tuve que regrabar a cada rato estos audios ya que se hicieron demasiado largos, casi llegaba a, ya casi cumplía la hora ya voy a tratar de ser breve sin contar lo mío o sea mi, mi parte, mi historia real, bueno mi historia, mi historia mi vida voy a mandar un saludo a César Carmona que nos mandó 20 pesotes dice aquí cooperando con un granito de arena vamos a escuchar, pues, los audios son muy largos pero es otra persona, otra persona que está hablando de Agüits y no sé qué vaya a decir, o sea me tiene como pensando de qué se trata esto y qué tiene que ver con la de Agüiz? yo les voy a comentar algo. Andrés Aguix Núñez Asunzolo. Puerto Vallarta, México. O mejor dicho, México, Puerto Vallarta. Sí. Está lo mismo. Se entiende. Es verdad todo lo que dice tweets, en sus videos. Mm, sí. Qué raro, ¿no? Sí, tiene razón. Pero no del todo. En un punto medio. Así como la gente que dice que él está loco, también tiene un punto medio de razón. ¿Por qué? Bueno, verán. Andrés fue perturbado por aquel que él llama Metatron. Nosotros lo llamamos así, es porque nos enteramos de que Metatron no existe. Metatron no es real. Metatron fue un invento de Alá para engañar a la gente de que si seguían sus enseñanzas, podían llegar a ser como Metatron. Lamentablemente no hay ningún ángel en el reino celestial llamado Metatron. Y bueno, ¿qué pasa con Awitz? Ay, esto es demasiado largo, de verdad. Tuve que resgrabar y volver a grabar pensando qué puedo comentarles para que entiendan, porque de verdad es que esto tiene que ser largo para que entiendan, que si no, si les cuento las cosas picadito, picadito, no van a entender un carrizo. Así que, bueno, yo me llamo Owen Mendoza. Dos santos bastardos. Yo vivo en Venezuela. Eso sí se lo puedo contar a ustedes. Yo le dije a witz hace mucho tiempo que no me subiera, que no subiera mi foto en YouTube. Y que se iba a contar la historia de lo que yo experimenté. Que no diga mi nombre y bueno ¿qué fue lo que hizo? puso santo bastardo y puso mi foto y para rematar ese mitómano por así decirlo ¿saben que es mitómano? bueno, investigué modificó un poco mi historia y bueno la su hay unas cosas que yo no había escrito lo que yo le mandé, pero bueno, este, hay un video que él tiene donde dice que mi amigo Owen y Jonathan eh, fueron poseídos y los pusieron en mi contra, bueno, ese día pasaron muchas cosas por las cuales me peleé con él y estaba justificado. Pero para hacer tiempo, vamos a contarles nada más que el, lo real era que sí, si Jonathan sí si había sido poseído por un demonio que creó a la metatron, como le quieran decir. Vamos a pasar y aclarar unos cuantos temas. Ok, vamos a escuchar. ...parte del siguiente audio... ...vamos a escuchar cachitos porque... ...no sé cuántos duren... ...la patología de Witz ...ya sobrepasó el límite... A ...abu... ...ustedes lo ven como una persona... ...disléxica... ...que... ...pronuncia mal las palabras... ...en el sentido de que... ...cuando él dice, en vez de decir en vez de decir entidades él le dice identidades cuando él va a sacar una cuenta de un número mayor como un millón setecientos él no lo comenta así lo comenta como que si fuera un autista y lo comenta por número de número a número, sí. Ustedes saben, y por eso es que les pido, les pido, de verdad les pido que no comenten esto a nadie, que esto quede entre nosotros. Ni se lo cuenten a él porque él lo va a negar por completo, pero él sabe que es real, él sabe que es verdad. foto el cadáver y se lo envió a sus amigos yo le decía a mi familia lo perdí lo perdí por completo se volvió loco le dije a mi familia se volvió loco por completo me preguntaron por qué yo sabía que la justicia de Witts era retorcida, porque era como que si se complaciera del dolor ajeno. Era como que si me gustase que otros sufrieran. A ver, vamos a ver el, lo digo? el siguiente odio. La misma. Esto iba a ser demasiado complicado Yo estoy muy restringido aquí Estoy demasiado restringido Demasiado, demasiado y odio eso, Yo odio Así que opté por ayudarlo de la manera terrenal Oye Andrés, mira Jesús Jesús ya, a ver, vamos a seguir. Bueno, esto es todo lo que tengo que decir. Bueno, pues mucho, mucho, mucho. Y después dice: Lo primero que digo y lo primero que haces, Awitz me comentó que tú le pasaste el primer audio que te mandé. ¿Qué rayos te pasa? Te dije que seas discreto porque esto es solo información para ti y Melissa, Ay. y de mi parte, por lo que he comentado, Awitz. Awitz considera a su amigo y haces esto. Si te comenté todo esto sobre él, es porque quería que lo ayudaras. Porque este terco no me escucha. Es lo que él diga y si no opinas igual que él te, que él te jodes. Así que estás mostrando mi audio cuando te dije que no escucharas tú solo. Eso es lo que dice. Pues mira, mi hermano, déjame decirte que... Es que también están bien largos tus audios. Es como... La mañanera de AMLO Entonces De todas maneras no los escuchamos completos Porque No sé Voy a tener que meterlos al editor Y aumentarlos a velocidad Más 5 X5 para que podamos escucharlos Más rápido Porque sí parece una ASMR Y pues El tiempo aquí es muy costoso es como en la televisión, el tiempo aquí eh, se cobra caro, entonces es por eso. Aquí la audiencia dice, no, no, no, rápido, rápido, rápido, quiere más rápido las cosas. Y los espacios en televisión son carísimos. Entonces esto es como lo mismo, haz de cuenta. Entonces por eso no los pusimos todos completos los audios. No escuchamos qué tenía de malo Awitz porque a lo mejor no, no dejamos completos los audios, no te preocupes, no pasa nada, de hecho no me acuerdo cómo te llamas ni dónde vivías y tampoco no pasa nada, aquí Aquí nadie va a decir nada, esto todo es secreto, es un secreto, como la canción, es un secreto en tu mirada y la mía, un sentimiento, algo así, ¿he escuchado esa de reggaetón? Pues es algo así, Así que tú tranquilo, yo nervioso, no pasa nada eh, Awitz dice que está bien Que no te creamos a ti Owen Pero tú quieres ayudarlo Ya lo entendí muy claro Es un secreto de amor Tú, tú tranquilo, esto es un secreto de amor Vamos a contestar Hola ¿Tu secreto de amor Tú, tú tranquilo este es un ¿Hola? Secreto de amor. Hola Hola Hola Hola. Hola. Menú. ¿Quién habla? Buenas noches. Hola. Menú. Hola. Hola. Hola. Bueno. Hola. Bájale a tu transmisión Hola. para que no te, no te encimes la voz. Hola con Andrés. Hola con Andrés. Bájale a tu transmisión para que no te... Hola con Andrés. ¿Tú eres Andrés? Bueno. ¿Andrés? Sí, soy Andrés. ¿Qué pasó, Andrés? ¿Qué me quieres contar? Bueno. ¿Qué me quieres contar, Andrés? Oh, solamente se ríe el buen Andrés. Se está contestando el solo eh, que te viene cada mes. <risa> Llama a la Guardia Nacional porque el está imitando a AMLO. <risa> Llámenla a la Guardia Nacional porque este buen está imitando a AMLO. No, no te preocupes, es un secreto Es un secreto En tu mirada y la mía presentimiento. sentimiento Estoy Tranquilo, no pasa nada aquí nadie, nadie escuchó nada, es más Todos fueron al baño cuando Empezamos a escuchar los audios Pero te entendimos, entendimos que quieres a, a Ayudar a Awitz Y que él es muy terco Y, y bueno, Awitz, vamos a regañarlo si Agüitz no deja de decir cosas, ya no va a tener espacio en esta transmisión hasta que, hasta que se comporte y, y deje de andar diciendo cosas raras y maléficas. Hola. Hola. ¿Quién habla? Buenas noches. Eh, Buenos días. Adrián. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Adrián? Cuéntanos. Oye, estoy escuchando los hombres que te traigo a ¿Cómo se llama tu chavo? ¿O no? ¿Sí? oh, bueno, ajá. sí? Sí, sí, sí, tengo el chavo, ¿eh? De dónde se describe el libro de ellos. Pues está muy grande ese, ese relato que tienen, es muy amplio, muy, muy amplio. Eh, es que hay muchos dioses, este... No sé si eh, se los conocía a la... No a tener esa policía. Y yo sí. ¿no? O sea, pues, hablo de, de todos los dioses que... Que este... Ya no me faltó que saltó a Dios y lo poste, ¿no? También que, que, que estuvieran ahí en esa, en esa junta. No sé qué te Pero... Si me está escuchando a Witz... Hermano, este... Si necesitas terapia. No les la terapia, este a lo mejor sufres eh, algún delirio alguna no sé hermano este eh, si tuvieras no sé si hay algo nuevo que te pueda ayudar eh, porque este creo que tienes eh, varias personalidades y déjate ayudar déjate ayudar este eh, ya ah, decir que a lo mejor puedes amanecer eh, muerto o que te van a asesinar, pues, es un problema fuerte, ¿verdad? Que, que, que, que tiene uno. O sea, realmente, este vas a pensar en un chacillo, ¿verdad? O acabar con la existencia de un amigo y, pues, eh, hay diferentes terapias para, para, para echarte la mano. Y, y, pues, solo de eso, de. te da no déjate ayudar y, este... Y si es verdad todo lo que dice, pues bueno, me dirá si es cierto lo que me estás contando. Pues alguno pues cuídate bastante y pues déjate ver si algo. A lo ¿no? mejor eh, igual, como digo, tendré ahí varias este, posibilidades. Y está una de esas y pues porque es idéntica la voz de Alicia. De, de ¿no? eh, dice que es un chico de 23 años, pero pues es la... Para mí es la voz de ¿no? lo eh, fingía, pero pues... Me el cambió el Por rato, ¿no? Para que se escuchara un poquito diferente, pero... Es lo... Lo pero podemos decir ahora con la Que se deje de dar pues... Y si es cierto, todo lo que yo dice, por pues, bueno ahí está Oslo, que creo que va no a ser, claro lo, lo, lo, lo que nos manda, o lo que los cuentos, si eres... y muy bien, mi hermano. Bueno, qué bueno que, que le das un consejo, esto que busque que le den terapia. Yo también estoy de acuerdo contigo y es la mejor forma de ayudarlo, a decirle que vaya y tome terapia y que no nos escriba ese tipo de cosas porque pues no queremos que le pase nada. Sí, sí, sí, porque pues eso es una, una primera señal, una conducta de beneficio, de, de, de entonces este, pues tampoco nos quedamos, este, este se siente que nos estamos hablando de él, Pero, pues, eh, para mí es algo, pues, de, de psicológico, ¿no? Eh, ¿no? Está bien estudiar todo esto que, que, que nos han dejado en el pasado ¿verdad? ¿no? De las diferentes este, religiones, sectas y todo eso, pero, pues, eh, ya llevamos a tema este que, pues, nos, nos había dicho que el día 16 de diciembre ¿eh? este puede ser que pueda, pueda fallecer entonces pues, o pues asesinar algo así que un, un demonio lo ¿no? debo asesinar pues ¿eh? Eh, si le ponemos a echar de mano dices eh. que es de Córdoba, de de Morenos del estado de Morenos no no no es de Puerto Vallarta no, porque, entonces este pues, yeah, ¿no? te y pues, si te puede, te lo puede echar porque pues sí, sí, sí que a está bien, pues, que, Muy bien, mi hermano, pues, te agradezco la llamada y que le digas esto a ah, Awitz y vamos a ver qué sucede. ¿Te ¿Sí? Sí, exacto, pues ahorita es que no sabemos mucho de él, pero pues ya que te escuchó a ti, obviamente lo tienen que entender. A ver qué nos dice al respecto. Sí, sí, claro, creo que eh, no sí, hay, hay cosas que le tiramos a, a cotorreo, a, a burla, a, a, pero pues ya, este, está la vida de una persona, no, independientemente, si queremos o no tenemos lo que nos cuenta, pero sí, sí, sí debe tener eh, y este, una terapia con un psicólogo y pues esperemos que, que no sea lo que, lo que estamos pensando ¿verdad? entonces, pues, si se puede echarle la mano, pues adelante dale mi hermano, pues un abrazote gracias por llamarnos saludos saludos, saludos pues ahí está lo que nuestro amigo le recomienda a ah, Wits, yo creo que todos aquí en el chat eh, recomendamos lo mismo, en los tres chats le recomendamos a Witz que, que cheque, que se cheque con, con un doctor, uh -huh. que vaya a terapia y que yo creo que todo esto debe ser más mental y que puede estar mejor. Eh, por eso las alucinaciones, que te sientes mal y todo eso, pues todo eso es parte de que tienes eh, un, un problema ahí en la mente y hay que solucionarlo y se puede con el medicamento. Entonces, como le decía a toda la gente, pues que hay mucha gente que se necesita medicar, ir al psiquiatra, como yo lo hice y como me está ayudando a mí el psiquiatra. Entonces, eso es lo que te recomendamos a WITS. Dice, y si no tiene los recursos para ir a terapia, dice Guadalupe PG. Eso es un problema, eh, Guadalupe. Es un problema bastante grande el que parece que a WITS está bien. Eh, económicamente, eh, Digo, ya desde que tiene acceso a internet, a, que tiene acceso a una computadora, a poder editar videos, a una cámara. A WIT se le ve bien. Yo lo conocí en Puerto Vallarta, fue a verme, fue a ver mi, mi conferencia. Entonces, se ve que él económicamente está bien. No sabemos, ¿no? Pero yo lo vi bien. Pero sí es un problema para muchas personas que no tengan posibilidades de pagarse un, un psiquiatra un psicólogo, más bien un psiquiatra, porque el psiquiatra ya medica, eso es la diferencia, que el psiquiatra ya medica y va directamente al problema, entonces, eh, pues sí, lamentablemente no todos tienen para poder a un psiquiatra, a mí mismo de pronto me, me cuesta trabajo, porque los medicamentos se me acaban muy rápidos, son bastante costosos y son como cuatro medicamentos, entonces, estarlos tomando del diario, y que se me acaben y después, no, esos no se venden con ir a pedirlos a la farmacia, Te necesito la receta médica para que me los puedan vender, son medicamentos controlados, entonces por eso son, son difíciles de conseguir y son caros, entonces sí es un problema, pero la verdad yo eh, eh, puedo quedarme sin comer, pero no sin mis medicamentos, porque... Yo sé que sin mis medicamentos estoy malísimo, estoy horriblemente mal, no puedo vivir. Entonces, si sí me controlan los medicamentos y me hace muy bien. Así que, pues, es, es lamentable que hay mucha gente que no solamente con respecto a la salud mental no se puede atender, ¿eh? Pues hay mucha gente que no se puede atender de, de diferentes enfermedades y mucha gente, mucha gente se muere de, de alguna situación, de algún padecimiento que se pudo haber salvado. Eh, pero por falta de dinero es que terminan muriendo, o sea, esa es la realidad del mundo, hay mucha gente que muere por falta de dinero, porque no se pudo atender a tiempo, porque no le alcanzó para la operación, porque no le alcanzó para la terapia, entonces sí es muy triste, muy triste que en el mundo mucha gente muera más por falta de dinero que por una enfermedad mortal. Es, es triste y seguramente tenemos conocidos tenemos gente mm. en, eh, en nuestro círculo social que se ha muerto precisamente porque no se pudo atender porque no había dinero y, y porque pues simplemente terminaron dejándose morir entonces terrible. es terrible es es terrible pensar en eso y pensar en que uno llegue a viejo también y que esté solo y que mm. pues nadie lo pueda atender ...cómo se puede uno defender ya solo trabajando, ya no hay trabajo para los ancianos... ...veo muchas ancianitas en la calle vendiendo dulces, me da una tristeza terrible... Eh, ...o sea, ganas de poder ayudar a todas esas ancianitas, ancianitos tratando de hacer algo en la calle para ganarse el pan... ...imagínense las complicaciones que tienen de que se enferman, de que no tienen para medicinas, de que no se alimentan bien de que cómo se van a sus casas, cómo llegan al centro de la ciudad, eh, cómo todo eso es terrible. A mí me da mucha pena salir a la calle, mucha pena, porque no me gusta ver gente que esté mal, gente de mal estado, gente que la está padeciendo, gente que está triste, gente que necesita ayuda. Me siento muy mal, a mí me pega mucho eso, me hace sentir muy mal, como tengo depresión, pues todas esas escenas a mí me lastiman mucho y, pues, me pega fuerte la depresión porque se siente una impotencia en no poder ayudar. Yo trato siempre de ayudar a todos los que me piden, a los que veo por ahí que venden rosas, que venden chocolates, que a todos ando repartiendo. Y yo siempre he pensado que no soy yo el que se los doy, que seguramente lo que a mí me da Dios es para que pueda compartirlo, ¿no? Aunque yo no tenga, pues seguramente ellos tienen menos que yo, entonces les comparto, y nunca se puede salvar a toda la gente, uno que más quisiera salvarlos, que uno más quisiera que podamos vivir felices, y te enfrentas al mundo real, al, al mundo crudo tal cual, y es el que no me gusta, es el que veo tan triste, tan deprimente, tan necesitado, y pues me pone muy mal pensar, que, que esa gente, no hay quien los, quien los ayude, ¿no? que necesitan ayuda, y que, todos pasan sin, sin darles algo ni preocuparse porque cada uno tiene sus propios problemas y cada uno ve a, a veces por sí solos y entonces es muy triste. En el caso de, de Awitz veo que él tiene un hermano, veo que tiene un papá, entonces creo que no pueden ayudar, solamente es que Awitz se dé cuenta que, que tiene que ser dejarse ayudar, es solamente eso pero con otras personas en la calle. A veces me, me preguntan en, la, en, en, en todas mis redes sociales, me dicen que, que qué hago con el dinero que yo gano, con los comentarios, ¿no? Por ejemplo, en Facebook, que, que yo gano de, de lo que me comentan, o ¿no? yo gano por, por la gente que me sigue y demás, que qué hago con eso. Nunca digo qué hago con eso. Pues obviamente vivo, pero siempre reparto. Y creo que la gente que me conoce, la gente que ha estado conmigo, que sale conmigo, que, que me ha acompañado a lados, etcétera, sabe que siempre hay eh, siempre hay de mí para las personas que lo necesiten en la calle. Y, y, y el, no, el no dar, el no apoyar, me hace sentir muy mal. Entonces siempre trato de apoyarlos, pero no puedo salvarlos. Esa es mi impotencia. Y la gente no lo ve, la gente no ve si yo hago cosas buenas o cosas malas. No soy de ese tipo de youtubers que sube contenido ayudando a los demás, eh, aunque tengo los videos porque sí he grabado, pero eh, aunque con que yo sepa que yo lo hago y los de alrededor sepan que tratamos de ayudar a las personas, pues es más que suficiente y eso es lo que les comparto que ojalá ustedes si tienen algo sé que no todos tenemos lo suficiente, ¿no? Ni ni desbordamos dinero, pero lo que tengamos y podamos compartir lo hagamos. Eso es lo mejor que, que uno puede hacer. Eh, ejemplo, si uno ahora que viene Navidad, pues no tiene para la cena, no tiene para los regalos, no tiene para hacer una fiesta. No es necesario. No es necesario. Yo lo he hablado con mi familia y les digo que no es necesario mientras estemos juntos y mientras estemos saludables. Eso es la verdadera el, el verdadero tesoro, el, el que tengamos, que estemos sanos, que estemos juntos. Eso es lo que verdaderamente nos hace felices. Y aquí en mi casa, no, no se crean, ¿eh? no, no, no, así, ni, ni fiesta, ni hay regalos. no, regalos no, parecería una navidad triste pero hemos aprendido mucho con el tiempo que que lo más importante es estar juntos. Y no, no, no, no, no, no, no, no, nada no, no, no, hay nada más, eh, no, hay tristeza porque no, no, costumbre que que se ve en televisión y en todos lados la, la promueven. Yo vi en, en Twitter ahí algunos tweets de, ya está, ya está cerca de Navidad y no he completado todos los regalos o me estoy preocupando porque no sé qué regalar y cosas así. Y es como, no, no, no, yo con que esté con mi mamá, mis hermanos, estoy Soy feliz, muy, muy feliz porque algún en algún momento de mi vida no estuve con ellos y sentí que no iba a volverlos a ver porque... Estaba tan lejos trabajando en Estados Unidos que de indocumentado que no sabía si algún día los iba a volver a ver. Entonces, cuando regresé, eh, pues fue ese, ese pensar de que lo más importante es que estemos juntos. Y no hay, no hay una festividad así como se ve en la televisión de Navidad, ¿no? Y espero que si ustedes tampoco tienen una festividad grande en sus casas, no... <coughs> no se sientan tristes, no se sientan mal, siéntanse afortunados si tienen salud, se si tienen a los suyos, porque no sabemos cuánto nos dura, no sabemos cuánto tiempo están con nosotros o cuánto tiempo estemos nosotros con cada uno de ellos. Entonces, agradezcan un montón si se encuentran bien, si tienen trabajo, si tienen salud. Lo demás es solamente trabajar y pensar positivo, ayudar, porque el, el dar vale más que recibir el darte hace ser más feliz y creo que eso es, eso es lo importante, da cariño, da amor, que es más importante que los regalos y demás. Entonces espero que todas las personas que estén enfermas ahora, pues que, que salgan de su enfermedad, que tengan las posibilidades, que piensen positivo, que, que hagan oración, que pidan, que los ayuden y que la gente que, que esté bien, pues que pueda apoyar a los demás porque siempre, no siempre vamos a estar arriba. No siempre vamos a, a tener poder, salud, eh, físico, espiritualidad. Nunca vamos a estar estables. Siempre es un sub y baja esta vida. Y a veces estamos arriba y a veces estamos muy abajo. Y, y es ahí donde nos damos cuenta el valor de las cosas. Son las 12.23 de la noche, gente. Vámonos a, a dormir. Vamos a, yo voy a seguir trabajando un poquito aquí. Pero mientras tanto me despido de todos. Gracias por haberme acompañado, toda la gente que está en TikTok, la gente que está en YouTube, en Facebook, en YouNow. Gracias, los quiero mucho, gracias por todas las aportaciones. M.A.M.G., Brian Yepe, Mía, Alex Selvig. gracias a Sandra, a Luis, a Guadalupe P.G., a Jacqueline Vázquez, Gracias a todos y cada uno, son parte de estas transmisiones. Eh, son parte de reunirnos. Ya de pronto se hace costumbre, el, el, como un grupo de amigos, el de vernos a tales horas para compartir, para hablar en el chat, para eh, mandar mensajitos, para escucharnos, etcétera Y pues les agradezco, ¿no? Yo no tengo muchos amigos a quien ver, entonces cada que yo entro a las transmisiones es precisamente a distraerme, a, a platicar con cada uno de ustedes, a pasar dos horas de, de, de mi tiempo. Sintiéndome bien. Y poder compartir muchos temas. Con gente que, que me sigue. Con gente que está eh, dándome cariño. Y eso es lo que somos una familia. Los quiero mucho. Descansen. Hasta mañana gente. Bye gente. Muchísimas gracias por todo el apoyo de Anjunao. Los quiero un montón. Maquelina, Beatriz, Sandra, Guadalupe, Luis, Beatriz, gracias, gracias a todos, Arles, gracias mi hermano, gracias por siempre estar aquí en Juno, you know. Beatriz, besos, gracias Chulada, gracias a todos, descansen, bye Luis Rivera, abrazos mi hermano.